Bueno, buenos días a todas y a todos. De nuevo, un curso de Yo sigo publicando. En esta ocasión tenemos de nuevo a, a, a viejas conocidas de Yo sigo publicando. Tenemos con nosotros de nuevo a, a nuestros compañeros y compañeras del Departamento Didáctico de Organización Escolar. Tenemos a Cristina Cruz, tenemos a Carmen Lucena y tenemos a, a Javier Mula. Ya sabéis que eh, bueno, yo les quería agradecer porque hayan, ellas ya han hecho muchísimos cursos como yo sigo publicando, ya son um, del claustro fijo que tenemos por aquí y se han ofrecido, bueno, tenemos otros otro cursos que están preparando para cuando lo podamos agendar, pero hoy nos van a hablar de una, de una parte importante para todos los que estáis con la tesis doctoral, voy a empezar la tesis doctoral que es cómo pedir un contrato eh, FPU, ya sabéis que, que dentro de la carrera investigadora, por cierto, en el curso que demos en marzo hablaremos de la carrera investigadora y la podéis ver todo en conjunto, pero el primer paso de la carrera investigadora, o la, o la forma más fácil, de, o la forma más fácil, no, la mejor forma de iniciarse es consiguiendo algún contrato, algún contrato predoctoral. Ya sabéis que hay dos tipos de contratos predoctorales, la FPU, que significa formación de profesor universitario, y después hay otra modalidad, que son las becas eh, FPI, que es formación del personal investigador. Pero son dos contratos diferentes, aunque son dos contratos de formación predoctoral. La única diferencia es que el FPI está vinculado a un proyecto de investigación y el proceso de evaluación es totalmente diferente porque tiene un carácter totalmente internacional y está asociado a, a, a los criterios que establezcan los IP de los proyectos. ¿vale? Pero bueno, el contrato por, por el cual la mayor parte de los procesos de la universidad se han iniciado ha sido a través de un contrato eh, FPU. Y la verdad es que es un contrato importante porque la mayor parte de, de, de la gente que, que tiene este contrato consigue la tesis doctoral y un gran porcentaje de ayuda para conseguir, eh, conseguir contratos para doctorales y, y evidentemente entrar eh, en la universidad, una de las principales puertas de entrada para ser profesor universitario e investigador de, de, de la universidad. Eh, Carmen, sé que tiene el contrato, Cristina también, pero Javi, ¿tú tienes contrato de FPU? También, yo estoy entrenando. Bueno, aquí te entrenando. te van a hablar un poco de cómo, se, de, de, de, de, de cómo conseguirlo. La verdad, es que yo creo que es bastante difícil conseguirlo porque hay un criterio fundamental que es de las notas, ¿no? De la nota que habías tenido en eh, la carrera. Y, y, y claro, si os pasa como a mí, que había hecho la carrera, ahí yo hice la carrera y creo que tenía, o saqué un SAI, es la primera carrera que hice, o sea, que no llegaba ni, ni a la letra F siquiera con esa nota. Entonces, no. Entonces, como ya he dicho, un poco más, que hoy tiene problemas en la carrera. Hasta aquí Mohamed conectado otra vez. Mohamed, el micrófono. Que, como ya he tenido problemas, pues bueno, no voy a poder porque las notas son bastante altas y claro, la, la masa de estudiantes es bastante, bastante amplia. De todas maneras, ya en el próximo curso hablaremos de qué podemos ser los que o hicimos, los que no conseguimos el contrato de Facebook, que hay bastante alternativas y no tenéis que desanimar para nada, para nada por eso. También quería comentar, antes de darle la palabra a mis compañeros, que la Universidad de Granada una de las principales captadoras de, de, contratos, de contratos de FPU. Estaba por aquí, consultando la investigación última que tenemos y, y siempre casi siempre que sepáis que estamos como la segunda universidad con más contratos de FPU. La única prácticamente que nos supera la Universidad de, ba la universidad de Barcelona. Aquí en Granada siempre se ha apostado por los contratos de FPU, siempre se ha cuidado muchísimo esta figura y somos una de las universidades con, bueno, la universidad con más éxito si quitamos la... la la, la de Barcelona. Entonces, este en es un sitio bastante bueno para pedir un contrato FPU. ¿Vale? Eh, simplemente ya comentar que yo creo que uno de los factores de éxito de los contratos de FPU es la nota, la nota, evidentemente, pero también por ejemplo, eh, presentar algún tipo de publicación, presentar porque las notas en la, en la parte alta, no sé si lo comentaron después eh, la presentación, las notas en la parte alta están muy ajustadas, están súper sí. ajustadas y la verdad que están becas que se resuelven por décima. Son. son todas sobre fotos finish. Entonces, cualquier mínimo mérito, sobre todo por ejemplo la publicación al término publicación o dos publicaciones, te permite obtener e, e, esa beca. Pero bueno, no, no le voy a quitar, no me voy a mucho más. ¿vale? Le voy a dar la palabra a, a, a Cristina, le vamos a dar la palabra a Carmen, le vamos a dar la palabra a... Javi para que nos den este curso. Muchísimas gracias como, como siempre. Yo creo que el curso va a ser todo, todo un besito porque es que va a ser muy, muy interesante. Igual, bueno, si le da la palabra también quitando la presentación, te lo agradecemos. Ya, pues venga, voy a presentar yo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, os damos los mandos, ¿vale? Venga. Venga, muchas gracias, chicos. A ti. Gracias a ti. Vamos a hacer una prueba de que si se ve, se oye. Sí. Decirme. Sí, ¿no? Presentando... Ya vemos la presentación, perfecto. Vale, y me oís, ¿no? Perfectamente. Entonces, pues venga, pues empiezo. Pues nada, primero, darte la gracias a ti por permitirnos estar aquí otra vez. Eso es lo primero, a ti y al equipo, que confíe en nosotros, que eso es bastante. Y efectivamente, eh, nosotros pues vamos a hacer, vamos a hablar hoy pues de esto, del contrato productor FPU y las claves para el procedimiento de solicitud. Eh, nosotros nos reunimos hace un par de semanas y estuvimos intercambiando experiencias, estuvimos hablando de nuestro proceso y de nuestro periplo para poder optar a, esta, a este contrato y al final pues sacamos algo en clave, algo en común y era que, que nos hubiera gustado mucho pues, una serie de consejos, una serie de ideas clave para esos momentos de inestabilidad psicológica que crea en algunos momentos y de ambigüedad de la propia orden y de, de la propio, del propio contrato. Entonces, a partir de ahí y viendo que la primera fase está a puntito de resolverse y va a empezar la segunda, que quizás sea la más decisiva, porque como ha dicho Daniel antes, pues... Con respecto a nota, lo que diferencia el primero del último es nada. Entonces, donde hay que poner toda la carne es en, de la, en el asador es la segunda parte. Entonces, viendo esto, pues decidimos plantear este curso y, y, y aquí estamos. ¿no? Como veis, somos tres compañeros del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y los tres tenemos contrato FPU. Eh, cada uno en años distintos. Cristina fue en el 16, Carmen en el 17 y yo en esta última convocatoria. Y podríamos haber organizado el curso cuando nos sentamos, pues podríamos haberlo hecho primero el que más experiencia tiene y, por último, yo que soy el novato. Pero cuando ya lo teníamos todo pensado y todo montado, dijimos, bueno, ¿cómo podemos aportar aún más? Y dijimos, bueno, pues, Cristina tiene que terminar, porque es que está prácticamente leyendo la tesis. ¿Y quién mejor que ella para aportar esos consejitos claves para, para el proyecto? Yo empezar porque, bueno, pues, soy el último y tengo las normativas quizás, pues, un poco más frescas. Y Carmen, en la parte de los méritos, de cómo funcionan los puntos de las publicaciones, porque es que es la más didacta del grupo y con ella no va a quedar ninguna duda. Eh, aunque lo que ahora viene es la resolución de la primera fase y, y lo más coherente hubiera sido solo centrarnos en la segunda fase, cómo abordarla, también creemos que como estos vídeos pues, se suben a internet, pues hacer una visión general de todo el proceso. Porque así pues, cuando llegue el verano y alguien lo quiera ver, pues ahí está y va a ayudar igualmente. Entonces, con este curso, pues el principal objetivo es intentar ayudar con la máxima humildad posible y consejos, aportando consejos que a nosotros, pues nos ha funcionado y que esperemos que, que también funcione a cualquiera que, que los escuche y los siga. Entonces, sí, como... Podría interrumpirte un momento, David. Sí. Simplemente comentar que en el, el Vicerectorado de Investigación, como bien sabéis, hay dos personas que se encargan exclusivamente de la gestión y de todas las cuestiones relacionadas con la única FPU, que también asesoramiento y, y ayuda con las cuestiones administrativas. Lo digo por si cuando tengáis dudas podéis presentar también por el vicerectorado a preguntar, ¿eh? Sí, sí, bueno, y por la propia sede del ministerio. Lo que pasa es que el ministerio sí. a veces es un poco ambiguo. Entonces, es verdad que, que es. Por ahí yo utilicé esa vía que tú has dicho, Dani, y, y responden y resuelven dudas. Sí, sí. Entonces, venga, pues, seguimos. Venga, eh, sí. ¿cómo hemos organizado el curso? Pues, primero, ¿qué son las FPU? Luego, hablar un poco de los requisitos para solicitarla, las fases, que como hemos dicho, pues vamos a hablar de las dos, aunque nos centremos más en la segunda, que está a puntito de salir. Y, por último, pues criterios de selección y consejos que nos han funcionado. Y dejando, pues, un debate lo más grande, un tiempo lo más grande posible para poder plantear dudas, ¿vale? Y si podemos responderla, porque ya digo que el Ministerio a veces tampoco es muy claro. Eh, ¿Qué son las FPU? Pues ya lo ha dicho Dani, ¿no? son unas ayudas para la formación del profesorado universitario, son unas ayudas predoctorales y que es para la formación y es una doble vertiente de formación. Tiene formación en competencias investigadoras que nos va a ayudar a obtener el título de tesis después cuando termine el tiempo del contrato y es una formación en competencias docentes y en la orden de, de la convocatoria pues establece que el, el año, en los años que dura el contrato tenemos que dar un mínimo de 90 horas de docencia y un máximo de 180 horas. Y nunca más de 60 horas por año. ¿vale? Entonces ahí está la doble vertiente de este contrato. Eh, son contratos, aunque a veces se nos va sin querer y decimos beca, pero son contratos. Hay, hay compañeros que están luchando porque esto se respete. Y como son contratos, pues tenemos casi todos los privilegios de un contrato: tenemos mensualidades, 12 más dos pagas extras o 12 prorreteadas. Tenemos derecho a baja, tenemos prestación por desempleo cuando terminemos el contrato. Entonces es importante que a lo mejor se nos escapa en algunos momentos la palabra beca, pero son contratos, son ayudas. Eh, y la duración del contrato pues varía de tres a cuatro años, pero esto es una duda que siempre se plantea y es que si previamente a, a que nos concedan este contrato, la FPU, hemos disfrutado de un contrato en las mismas líneas, ya sea por una entidad privada o sea una beca propia de, de nuestra universidad, lo que hace el ministerio es ajustarnos el tiempo que nos quedaría eh, por disfrutar de este tipo de contrato. Por ejemplo, si yo ya he disfrutado antes de una beca propia de la universidad, por dos años, pues a mí me quedarían dos años de FPU si me la, si me la aceptara. Bien. Eh, requisitos para solicitarla. Bueno, pues, evidentemente tenemos que tener un título universitario. Aquí en la orden, pues, dice todos los requisitos, porque como sabéis, en España, con la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior, pues, tenemos muchos tipos de títulos ahora mismo en, en juego, que es licenciatura, diplomatura, grado. Entonces, lo que se solicita son un título universitario de, 200, de 240 créditos o más o bien eh, un título universitario de menos do, de 240 créditos que se complemente con un máster o un segundo ciclo de 60 créditos. Lo que es más importante mmm, de este aspecto no es el tipo de título, porque, bueno, viene en la, norma, en la normativa, sino son las fechas. Aunque no hay un límite de edad para que tú puedas solicitar este contrato, puedes pedirlo con la edad que tú quieras, pero la fecha de tu título es fundamental. La convocatoria cada año va cambiando la fecha en la que mmm, la fecha a partir de la cual puedes pedir eh, el contrato. Por ejemplo, si yo tuviera el título, mi título de grado con el que solicito la beca, el contrato, perdón, previo al 2017, este año yo no podría solicitar la beca. Este año el grado, que es lo que más nos hemos fijado, es a partir de 2017. Antes, pues no. Eh, otro requisito fundamental, están matriculados los estudios de doctorado. Bueno, pero ¿y si no estoy? Bueno, no pasa nada. Estando matriculado en un máster, o teniendo el máster cursado y eh, con una carta de preadmisión del doctorado, también valdría. Yo en mi caso, y creo que en el de Cristina y Carmen también, nosotros al mismo tiempo que estábamos haciendo el máster, solicitamos el contrato. Terminamos el máster, nos aceptaron el contrato, nos matriculamos en el doctorado. vale Entonces, esas son las dos alternativas. Tenemos que tener un DNI en vigor y si nuestro eh, idioma eh, materno, nuestra lengua materna, no es el español, tenemos que acreditarlo con un B2 en español o en alguna otra lengua cooficial del país, pues, catalán o vasco, el, el idioma que sea. ¿Dónde se solicita? Se, so, se solicita en la sede del ministerio, aquí. ¿Vale? Aquí en la sede, cada, cada convocatoria tiene una pestaña, ustedes vayan a la de este año, que sería 2020, ya el año que viene, 2021. Ahora pone finalizado porque ha terminado la primera fase, cuando salga, pues volverá a abrirse para subir todo lo relativo a la segunda fase y aquí viene todo, la información general, criterios de la convocatoria, información cada vez que se suba algo de la solicitud también vendrá aquí y lo único que tendremos que hacer es pinchar en este enlace, acceso al servicio online y rellenar con nuestro, con nuestro DNI y contraseña, esta es la sede del ministerio o con eh, la clave PIN, firma digital. Eh, eh, bien, fases. Como digo, este contrato, ha dicho antes Dani, es... Es la forma más fácil. Bueno, no es la forma, es como él dice, es la forma más fácil para iniciar el camino, pero es muy difícil conseguir este tipo de contratos. Son muy competitivos, las notas de corte son muy elevadas y está formada por dos fases, ¿vale? Está la primera fase, que es la fase de comprobación, donde se comprueba que tú cumples los requisitos que he dicho antes y otros que voy a mencionar ahora, y una segunda fase de selección, que es aquí ya, todos los que pasen la primera fase, en esa segunda fase, tienen que aportar un, una serie de aspectos que también vamos a mencionar ahora y a partir de ahí se seleccionan las candidaturas que, que van a recibir el contrato. Las fechas en las que se abren estas fases, pues, son unas pinzas muy amplias porque eh, depende de los tiempos internos del ministerio. Entonces, la primera fase, podemos decir que hay años que se ha abierto en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, todo depende del ministerio. Y la segunda fase, pues, desde febrero a abril. Mm, depende siempre del ministerio. Por eso hay que estar muy atento a la página web o incluso a las universidades que suelen recordarlos con, con correos electrónicos. Y en la propia portal de la, de la universidad. Eh, esta primera fase de comprobación, como he dicho, van a verificar que cumplamos los criterios de, que he dicho antes, es decir, nacionalidad, que tengamos el título pertinente, eh, que dominemos el idioma, etcétera Y, sobre todo, que cumplamos una nota mínima. Cada convocatorio establece una nota mínima de corte en función de la rama de conocimiento que tenemos que tener. ¿Vale? Si tenemos menos de esta nota media, directamente no vamos a pasar esta fase. Y si superamos esta nota media, pues después nos van, a organizar nos van a organizar a todos los que pasen este corte según la nota media. Pero la nota media con la que nos van a organizar no es la nota media que viene en nuestro expediente, sino es una nota media que se calcula para intentar evitar eh, diferencias entre universidades e intentar homogeneizar los criterios, que se calcula con esta fórmula. vale eh, Se tiene en cuenta. La nota media del grado con el que solicitas el contrato de toda España, la nota media general, a esto se le resta la nota media del grado de, en la universidad que tú lo cursaste, se divide entre dos y se suma la nota media de tu expediente. ¿Vale? Por ejemplo, que, eh, que hemos hecho educación infantil? Pues, se coge la nota media general de educación infantil en España, se le resta la de la universidad donde lo, donde lo cursara, por ejemplo, imaginémonos que fuera la Universidad de Cádiz. Esto se divide entre dos y se le suma nuestra supuesta nota media. ¿Vale? Esto se hace como un intento para homogeneizar y que no haya desventaja de una universidad a otra. Eh, ¿Qué documento es fundamental en esta primera fase de comprobación eh, aportar? Un certificado oficial de tus notas, de, de tu expediente, en el que venga bien, eh, que sea oficial, evidentemente, y en el que vengan bien desglosadas las asignaturas y la nota media. Una vez que pasamos la primera fase, se nos organiza por nota, por esta nota media, y ya estamos en la segunda fase. Una primera cosa que puede desmotivar mucho es cuando pasamos la primera fase y vemos que dentro de nuestra rama de conocimiento, por nota media, estamos el último. Pues ya no, pues nos desmotivamos y creemos que no nos van a dar la beca. Ahora mismo no se puede ver, pero antes, cuando la ley de protección de datos era distinta y tú te podías meter en todas las convocatorias, se podía ver cómo gente que había pasado el primer corte siendo el último que es una mala nota media, que como hemos dicho antes, lo que le separan son dos décimas, pues después se ha colocado y ha cogido un contrato, o se ha colocado de los primeros. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es los 60 puntos que vale esta segunda fase de selección. Nuestra nota media tan solo va a valer 40 puntos, un 40%. Y un 40% entre un 9,1 y un 9,2 es nada. vale Entonces no demotivaron hay que darlo todo, porque lo fundamental es la segunda fase. ¿Qué ocurre con la segunda fase que está a puntito ahora mismo de abrirse? Que cuando se abre te dan entre 15 y 45 días para reunir todos los datos que os vamos a hablar ahora, toda la documentación que os vamos a hablar ahora y 15 días o 45 días para tomar decisiones importantes. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que desde el minuto uno, desde el minuto que paséis la primera fase, empecéis a organizar esos, esos datos porque tendréis que pedir el currículum de vuestro director, el currículum del grupo, tendréis que pedir... Eh, documentación a la universidad entonces mientras antes comencéis, recordad que vuestro director está dirigiendo mil tesis más eh, tiene docencia, tiene gestión, tiene proyectos y, y evidentemente pues mientras antes empecéis a organizarlo pues mejor ¿cuál es el único documento que os va a hacer falta? Ay, se ha ido eh, un proyecto según una plantilla que aporta el ministerio, que después lo explicará Cristina, cómo, cómo va el proyecto y una carta de preadmisión en el programa de doctorado Generalmente la universidad no te da esta carta hasta que tú no le envías una copia de que has pasado la primera fase. Pero cada universidad es un mundo. Entonces, cuando paso la, antes de que llegue la convocatoria de la primera fase, no pierdo nada por escribir un correo y preguntar, oye, ¿cómo puedo conseguir la carta de preadmisión? Que me informen y tan rápido como la primera fase se salga, pues yo eso es lo primero que tengo que hacer. Pedir la carta de preadmisión del doctorado, porque sabemos que la burocracia pues depende de dónde va lenta. ¿Y cómo es el baremo de esta segunda fase? Pues el baremo son 40 puntos, que lo he dicho antes, 40% de tu nota media, y el 60 puntos, la evaluación de la segunda fase, ¿vale? La segunda fase, que creo que ya Carmen va a empezar por aquí, que está formada por todas estas todos estos elementos. ¿Carmen? Sí, aquí estoy lista. Venga, voy quitando yo. Espero que lo haga también como Javi, que la verdad es que hasta ahora pues ha quedado súper claro, así que muchísimas gracias. Eh, lo que único que yo quería mm, destacar un poquito es el tema de firma electrónica y certificado digital, que yo creo que en, en esta, a esta altura lo tenemos todos, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo, que eh, sería siempre beneficioso tener el certificado digital que lo adquieren los ayuntamientos para de a hacer estas solicitudes es lo mejor. Javier ha nombrado la clave también, pero el certificado digital es muy fácil de hacer, te lo puedes tener en el móvil y en un momento dado, pues, haces toda la documentación eh, y todos los registros que tengas que hacer. Entonces, yo, mi consejo es que siempre se saque antes que nada el certificado digital, ¿vale? Eso ya es ajeno a, a lo que estamos explicando, ¿no? Pero de cara a todos los papeleos que tengamos que hacer en el ministerio. Bien, pues, comparto pantalla... Y seguimos para no perder el, el hilo. Bueno, siempre es bueno tener otras voces, otra, otros tonos, ¿no? Y así, pues, nos despertamos de nuevo por si alguien se haya dormido, que no lo creo, pero bueno. Bien, pues, seguimos. Yo, como bien ha explicado Javi, pues, la, la fase, la primera fase ya la ha explicado él y yo me voy a, a centrar en la segunda fase, ¿vale? La segunda fase, digamos, que es la, la que tiene pues más puntuación es el grosso ¿no? de, nuestra, de nuestra posible beca. Y aquí nos la jugamos, jugamos todo, porque una vez que, que la primera fase la pasamos, ¿no? digamos que la segunda es donde entra el juego, vamos a, a llamarlo así. Son 60 puntos, a mí me gusta decir 6 puntos, no y, y consta de cuatro partes esta fase. La primera fase que es el currículum vitae del solicitante, es decir, nuestro currículum, que vale 20 puntos o 2 puntos, como queramos llamarlo. En la segunda parte, que es la más gorda, es el currículum vitae del director de la tesis, nuestro director, que vale 2,5 o 25%. La tercera parte, el currículum vitae del grupo que nos avala, del grupo que nos va a proteger, que es un punto. Y ya en eh, eh, cuarto lugar, con 0.5, mirad qué irrisorio, ¿no? Este, este punto que ya lo hablará eh, Cristina, el proyecto de tesis, ¿vale? Eh, digamos, de lo más importante porque es de lo que nos vamos a centrar durante cuatro años, pero fijaros que tiene poca puntuación. Pero bueno, toda puntuación es buena, ¿vale? Aquí tenemos que jugar a por todas y a por todos los puntos. Así es como se, se gana eh, esta, esta, bueno, beca, no, perdona que es lo primero que ha dicho Javi, y yo lo he vuelto a decir, es que se nos va un poco la lengua, estamos ya envenenados, pero estas ayudan ¿no? al profesor universitario, FPU. Bien, pues como he dicho, yo me voy a centrar en los tres primeros, en el currículum del solicitante, nuestro currículum vitae, en el currículum del director y el grupo que nos avala. Y ya Cristina, por último, nos va a explicar, que ella ya está finalizando y leyendo la tesis, pues cómo se hace un buen proyecto de tesis. Pues vamos, a, vamos con ello. Primera parte, nuestro currículum, nuestros 20 puntos, ¿cómo los conseguimos? Pues lo podemos conseguir de cinco maneras, ¿vale? Hay cinco apartados. Eh, que quede claro que ahora estamos con una presentación, ¿vale? Pero luego, cuando finalice, os voy a enseñar que es de nuestro compañero, están todos los datos eliminados, pero cómo quedaría cuando nosotros la solicitamos, ¿vale? Nuestra, nuestra FPU en el ministerio, para que también os quedéis un poco tranquilos. Porque esto ayuda mucho a cómo se ve visualmente, ¿no? Cuando rellenamos todos los datos y cómo se, se van rellenando. Este es el documento, el que estoy enseñando ahora, ¿vale? En chiquitito, luego lo pongo en grande. Es el PDF de cómo quedaría nuestra solicitud. Una vez que nos quitamos ese peso de encima de ya lo hemos mandado, pues, mirad cómo queda, ¿vale? Esto es como, pues, lo guardamos durante meses como oro en paño, ¿vale? Es nuestro PDF preferido durante un tiempo. Bien, vámonos al, a la presentación y seguimos. Bien, lo primero que tenemos que juntar, ¿vale?, es los posibles premios del Ministerio. Pues un certamen de Arquímedes, el Premio Nacional de Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, etc. Son premios que hemos podido conseguir a lo largo de nuestra carrera. Aquí hay un poquito de trampa, os lo digo. La trampa es que, por ejemplo, si nos vamos al Premio Nacional de Excelencia, que es el que más nombran en la normativa, ¿no? Si nos vamos aquí a internet y ponemos Premio Nacional de Excelencia, ¿qué nos encontramos? Pues mira el último fue en el año 2015-2016, es decir, que no lo podríamos solicitar, entonces aquí estamos perdiendo un poco de oportunidad. Pero bueno, yo pues estamos mostrando pues la realidad ¿no? de lo que nos encontramos. Eh, la gente que echó FPU en este año, pues si tuvo su premio, pues pudo conseguirlo. Nosotros en este caso, este año, pues si no hemos tenido el premio en 2016, pues nada, porque no hemos tenido la oportunidad, ¿vale? Entonces, es un poco aquí obsoleto lo que lo que siempre hablamos, pues que las cosas tendrían que leérselas bien el que lo escribe, ¿no? Porque no, no nos está dando esa oportunidad. Bueno, seguimos. Eh, otros premios de comunidad autónoma, mejores expedientes, etcétera. Eso nos daría un total de 2,5 puntos. Eh, es de decir que aquí pues, podemos meter premios de identidades privadas, siempre y cuando tengan que ver con... con, con nuestra carrera no vale, pues, por ejemplo, el premio extraordinario de, de correr más, ¿no? Vamos a ser coherentes. No hemos quedado primero, se pone. No hemos quedado segundo, se pone. Tercero, también se pone. Es decir, nosotros esto es nos estamos vendiendo al mercado, ¿vale? Y cuando nos vendemos, pues, todo lo que tengamos lo exponemos. Siempre habrá tiempo de que el evaluador que nos toque o la evaluadora, pues, nos lo quite. Pero nosotros vamos a jugar con todas nuestras cartas. Todas nuestras cartas sobre la mesa. Siempre con un poquito de picardía y no vamos a poner tonterías, ¿no? Pero siempre, ante la duda, se pone. ¿No hemos quedado segundos? Segundo. Entonces, eso, eso es muy importante y es un consejo que siempre vamos a dar, ¿vale? Se pone todo, se juegan todas las cartas. Bien, tercero, formación complementaria. Pues aquí entran pues, otros títulos, otras carreras que podemos tener, títulos FP, becas de colaboración, esto es importante, las propias del ministerio. Las becas de colaboración, digamos, yo por ejemplo, eh, de forma personal no tengo ninguna beca de colaboración, pero mis compañeros se han, tuvieron una, ¿vale? Estas becas son como, digamos, coloquialmente mini, mini FPU, ¿no? Colaboramos, y eh, nos iniciamos la investigación en un grupo de investigación y estas se piden a lo largo de la carrera o después de, en el máster. Bien, estas becas de colaboración, por ejemplo, en mi caso, yo eh, soy maestra de educación infantil, yo estudié magisterio de educación infantil y no sabía... Esta vía, esta FPU, yo no sabía que existía esta, esta vía, yo era mi, mi oposición en mi, ser docente de educación infantil. Eh, luego ya iré a lo mejor explicando, ¿no? Y el, en el, el máster, pues conocí esta vía. Entonces, claro, yo no sabía que, que existían estas becas. Pues ahora se, se, aquí me parece bien nombrarlas, ¿no? Y que lo sepamos, eh, que existen, ¿vale? Que existen estas posibles becas. Lo que sí por ejemplo hice es eh, una beca que se llama Ícaro, beca Ícaro, que también son conocidas, que esas también las podemos meter. Esas van más al trabajo laboral, más que investigador, pero también yo por ejemplo en mi caso sí, sí realicé una beca Ícaro en colaboración con un centro infantil de primer ciclo y yo lo metí porque es experiencia, ¿no? Y es de, de la universidad. Luego está en la estancia en el extranjero, pues que pongamos Erasmus. ¿Hemos hecho un Erasmus durante la carrera? Se pone. Eh, siempre hacer una estancia eh, da bagaje, ¿vale? y eso se valora que lo hacemos durante el máster también, es decir, pues ya tenemos dos estancias de es muy, muy importante y conocimiento de otros idiomas pues que tenemos un B2 de inglés se pone, que tenemos un C1 se pone por ejemplo yo creo que no me lo contaron pero lo puse mirad, yo no tengo el B2, no tenía el B2 y, y tenía el B1 es verdad que es requisito de la carrera, pero yo lo puse siempre pues bueno, luego que me lo echen para atrás, pero yo me puse ahí mi B1, ¿vale? Eh, siempre estoy diciendo yo, yo, yo, pero porque estoy hablando desde de, de lo que yo hice, mi experiencia, ¿no? Que es lo que creo que enriquece un poco la experiencia de los demás. Si a lo mejor estuviera ahora mismo contando esta parte, pues, mi compañera Cristina o Javier, pues, a lo mejor ellos ponían otras cosas, ¿no? Cada uno llega a, a la FPU, llega a donde llega desde de, de distintos medios, ¿no? Entonces, yo estoy explicando mi... Personalmente, lo que yo estaba, iba poniendo ¿no? en, la, en, lo, en las partes. Bien, luego nos encontramos, en cuarto lugar, la participación en proyectos de investigación con becas asociadas. Esto ya eh, seguramente eh, gente, no gente pues que ya tenía muy claro lo que quiere hacer, que es eh, investigar ¿no? y seguir en esta vía. Entonces, pues, participar en proyectos de investigación con pequeñas becas asociadas. Pues tenemos hasta 2,5 puntos, ¿bien? Y finalmente nos encontramos otros 2,5 puntos, ¿vale? Los méritos de experiencia docente universitaria o investigadora. Ojo, este punto para mí, para mí, eh, aunque el más importante es el primero, porque nos da hasta 10 puntos, es muy importante, puesto que los cuatro premios no podemos mejorar es decir, nosotros hemos conseguido un premio, bien, en el pasado. Nosotros hemos conseguido una beca, bien, en el pasado. Es decir, puede llegar el punto como a mí me pasó. Que yo no sabía qué que quería ser, que quería conseguir una FPU, entonces yo todo esto no lo tenía en cuenta. Pero el 5, que es mérito de experiencia docente, universitaria e investigadora, eh, este sí podemos mmm, llegar a alcanzar los dos puntos y medio. Es decir, este sí depende de nosotros en este mismo momento. Es decir, yo quiero echar mi beca, eh, mi, perdón, mi FPU ahora, ¿me ayuda, pues yo sí puedo eh, mejorar en el mérito de experiencia docente universitaria. ¿Cómo? Pues publicando. Es verdad que ahora que, que cuando uno empieza está muy verde, ¿no? A no ser que ya estemos metidos en, en participación en proyectos, en becas de colaboración, que ya sabemos algo. Pero cuando nos iniciamos, seguramente ¿no? la mayoría está verde. ¿Qué hacemos? Pues publicar, por ejemplo, el TFM, publicar, por ejemplo, el, el TFG, cosas que ya tengamos. Congresos, pues vamos a apuntarnos a todos los congresos que, que podamos. Vamos a apuntarnos a los congresos que nos dé tiempo a, a apuntarnos hasta que salga la convocatoria cursos, lo mismo digo, yo por ejemplo en este, en este apartado pues iba de cursos muy hasta arriba porque claro, estaba con las oposiciones pues yo hacía muchos cursos pues entonces yo animo que este, este último punto es el más el más digamos movible ¿no? el que más podemos conseguir con eso, entonces que publicaciones congresos y cursos a tope ¿bien? vale, nuestro currículum ya, listo, 10 puntos de premio, otros premios 2,5 formación complementaria 2,5, participación en proyectos de investigación 2,5 y méritos de experiencia docente universitaria, es decir, publicaciones, congresos, cursos, otros 2,5. Eh, consejo, como está aquí abajo, lo que pasa es que no se ve, ¿vale? Lo que he ido diciendo, pon todo lo que tienes, nos vamos a vender, vamos a vendernos lo mejor que podamos. Ponemos todo, ante la duda se pone. Bien. Vamos aquí a lo gordo, ¿vale? ¿Por qué, lo, ¿Por qué digo lo gordo? Porque vale 25 puntos, que es el máximo. Bueno, el máximo. Me refiero al porcentaje más alto que hemos visto en los cuatro apartados. Bien, el currículum del director de la tesis. ¿Qué requisitos tenemos con el director? Esto es importante, ¿vale? Que sea doctor, ¿vale? Una persona, por ejemplo, ahora mismo yo no podría ser, no podría... Nadie ponerse conmigo porque no tengo él el, el todavía, no soy doctora, Cristina ya mismo, estar vinculado contrato funcionario con la entidad en la que solicita el contrato, si está en la UGR, porque pues esté en la, en la UGR como contrato como funcionario, un director, ojo, esto es importante, solo puede respaldar más, Bueno, aquí está mal expresado, creo, ¿no? Un director solo puede respaldar a una candidatura FPU por año. Esto es importante porque dos personas a la vez, un director no puede dar. Automáticamente nos elimina del sistema, ¿vale? Entonces, que un director solo es para mí. Es decir, si mi director ha apostado por mí, no puede apostar por otra persona, solo por mí, ¿vale? ¿A quién elegir? Pues, mmm, mirad, esto es como todo. Eh, lo mejor es el tercer apartado que pone, que tenga una temática acorde a mi inquietud y gusto, por supuesto. Eh, todo va... En eso, ¿no? Tú no te vas a tirar cuatro años o el resto de tu vida, porque no son cuatro años, después son muchos más, haciendo algo que no te guste. Tú tienes que elegir un tema que a ti te guste, una temática que te guste. Pero siendo realista, no todas las temáticas que nos gustan se están investigando, tenemos personas con buenos currículos, entonces tenemos que jugar un poco y hacer un equilibrio, ¿no? Es decir, no puedo coger a una persona, ¿no? A un director de tesis que, que, que es el máximo, pero su tema no me gusta nada, porque entonces nos vamos a amargar, luego no queremos hacer la FPU, no queremos seguir con nuestra investigación y entonces vemos que todo lo que hacemos que es dedicarle a un trabajo completo, ¿vale? Casi de 24 horas muchas veces, no podemos hacer algo que no nos guste. Entonces, aquí hay que jugar un poco con ser pícaro en que nos den la, la FPU, que es siempre con personas con buen currículum, ¿vale? Con directores con buen currículum, pero a la vez que estén en una línea de trabajo que nos interese y que nos guste, porque si no nos vamos a amargar. Bien. Persona con buen currículum, sobre todo en investigación, ¿vale? Que esté en investigación y aspectos relacionados con la dirección de tesis. Hacer posible que dirija un proyecto y más de más y, esto es importante, ¿vale? De la misma temática de tu tesis. Es decir, que esté con un proyecto, que nos avale un proyecto. Eso es muy importante porque eh, lo valora muy bien. Que sea una persona con buen currículum y una persona que esté avalada por un proyecto de, internacional. Un proyecto y más de más y. Eh, deciros que hasta ahora, eh, hace unos años, ser catedrático suponía que al director de tesis le daba los 25 puntos directos o lo, que, o lo que costara de puntos, ¿no? Pero es verdad que esto ha cambiado. Esto ya no porque sea catedrático le, daba, le van a dar el máximo de puntos, sino por investigaciones, ahora veremos, ¿vale? Eh, esto es bueno, ¿no? Porque le da oportunidad a los jóvenes también, a los jóvenes que quieren tener, eh, eh, quieren fortalecer, ¿no? Sus su proyectos y que, que corren gente con FPU, ¿no? Porque son eh, compañeros, ¿no? Pues, le viene bien. Pero no obstante, obviamente, siempre una persona que lleve un, un recorrido más largo, un bagaje, pues, para tener mejor currículum normalmente, ¿no? Entonces, bueno... Ahí tenéis que jugar un poco vosotros y ser coherentes con vuestras inquietudes, con vuestros gustos y ser coherentes pues, con la persona que, que queréis pasar cuatro años. Eh, pero teniendo en cuenta que pues, una persona pues, sin currículum, difícilmente vamos a conseguir la, la FPU. No me enrollo más, perdona, que si no, no nos da tiempo. Vale, el currículum del director, ¿cómo se valora este, a este director de tesis? ¿Cómo se valora? Pues, mirar, el currículum vital del director son 15 puntos. ¿Vale? El máximo... De 10 méritos a elegir entre comunicaciones, proyectos, patentes, actividades de transferencia, pero sobre todo publicaciones de impacto, JCR y SJR. Bien, aquí me paro un poquito porque esto es interesante. Eh, currículum vita del director, 15 puntos, y luego veremos los otros 10 puntos dónde van, ¿vale? Solo se pueden, acordaros, que solo se pueden poner 10 méritos, ¿vale? A elegir entre los últimos 5 años. No se puede elegir el mérito de cuando eh, mi director de tesis tenía en el 1994, cuando yo nací. No, ¿vale? Los últimos cinco años y diez méritos. Bien. Bueno, voy a parar un momento porque hasta aquí vamos bien, ¿no? Vaya que no me es que Muchas veces da un poco de miedo porque me estáis escuchando, ¿no? Eh, digo, a lo mejor se ha ido a internet y llevo yo hablando solo. Va, a la va sola, perfecto, ¿no? va perfecto. Venga, vale. Tú no piensas que habla solo. Vale. Pues entonces, vámonos con los JCR y SJR, ¿vale? Mirad, lo importante es que tengan impacto las publicaciones de nuestros, de nuestros directores de tesis, ¿vale? Y ahora os vamos a llevar un enlace, porque yo digo ahora, sin saber, cuándo sé que una revista, ¿no? Una revista en la que ha publicado mi director de tesis tiene impacto. Pues mirad. Vale, no va a funcionar porque sabéis, como ya sabéis que tengo, siempre hay que tener la VPN de la, de la universidad para meternos en, ciertos, en ciertas páginas. Vale, pero yo como he hecho trampa de antes, es que si pongo la VPN se me va un poco la conexión. Entonces, para que no se vaya la conexión, he hecho antes un poquito de trampa y me lo he dejado preparado, ¿vale? Pero normalmente para meternos en estas páginas de Was ¿vale? De Woz Science, pues necesitamos conexión VPN. La conexión VPN es para meternos en la red de la Universidad de la UGR. Bien. Imaginaros que yo estoy aquí y quiero saber si esta revista, ¿vale? Esta revista la he puesto porque es una revista en la que hemos publicado por Cristina y yo, ¿vale? Entonces, la he puesto de ejemplo. Mirad, se llama Educational Management Administration and Leadership. Mi, perdona mi, mi pronunciación de inglés, ¿vale? Pero esta, esta revista, por ejemplo, la tiene una publicación, mi director de tesis, y yo me preguntaría, ¿esta revista de impacto? Pues, vamos a verlo, ¿no? Es de JCR, está indexada Pues, entonces, le daríamos a pegar la revista, buscar, ¿vale? Le voy a dar porque me imagino, bueno, está aquí, ¿vale? Nos llevaría a esta página. Y vemos que aquí, mira el factor de impacto, tiene 2,448. Bajamos, bajamos, bajamos, nos vamos, aquí empieza, nos vamos al rank y vemos que en 2019, ¿vale? Es impacto Q1, entonces nuestra revista es bastante buena, es una Q1, nos van a dar muchísima puntuación. Está ingresada en JCR y es Q1, ¿vale? Pues aquí es donde le demostramos que la revista, el, que esta publicación debemos de ponerla en nuestro currículum, ¿vale? Del director, bien. Esto es conforme a los JCR. Nos vamos a la SJR. Imaginaros que yo esta revista no está endesada en JCR, pero quiero ver si está en SJR. Mirad, esto lo estoy explicando rápido porque más o menos me imagino que los que estamos en el curso sabemos. Pero este, este, esto de la revista, de los impactos, esto sería un curso aparte. ¿eh? Esto es muy difícil, muy complejo y, aún así nosotros todavía tenemos dudas. Es decir, ¿esto da para un curso o no? Para varios cursos. Entonces es normal que si a lo mejor estáis un poco perdidos, que es normal, ¿vale? Bien, esta revista, imaginaros que no me sale aquí, pero quiero saber si, si están en ese JR, ¿vale? Uy, perdona. Voy a cogerla de aquí, que aquí sé que está bien escrita, vayamos que no la haya escrito bien. Pues nos vamos a el ranking, ¿vale? De ese Ahora podemos dejar los enlaces, si queréis, en el chat, ¿vale? Copio aquí la revista y la busco. Vamos a ver esta revista dónde está. mirar sale aquí, Educational Management. Aquí está, que se llama mal ¿vale? La revista, así para entendernos. Y bajamos para abajo y vemos que en educación, que es lo que nos interesa, está en Q1. Es decir, esta revista es Q1, SJR, Q1, JCR. Es lo máximo. Nos van a dar muchísima puntuación. Pues, oye, que la ponemos, que esto nos va a dar mucho beneficio pues ahí lo tenéis vale y el SPI qué es el SPI el SPI es el nivel de impacto que tiene un libro con JCR y SJR miramos los impactos que tiene una revista y ese SPI es el impacto que tiene un libro nos metemos aquí vale bajamos bajamos esto lo, dej lo podemos dejar también enlace ¿Vale? Los resultados de 2010 están un poco desactualizados todavía. Nos podemos meter el ranking general o en el ranking por disciplina, ¿vale? Si nos metemos por disciplina, por ejemplo, nosotros nos iríamos a Educación, ya cada uno en su rama, ¿vale? Y aquí vemos las editoriales con sus posiciones, ¿veis? Por ejemplo, nosotros hemos publicado algún, algún capítulo de libro en Dickinson. Pues mirad, está es la posición 11, está muy bien, pues se pone, ¿Vale? Eso un poquito eh, lo he resumido rápido, ¿vale? Para que veáis un poco de cómo se puede saber el factor de impacto que tienen los artículos o los libros de nuestros directores de tesis. Siempre buscamos el máximo. Tened en cuenta también que solo ponemos 10. Entonces, pues, que sean los 10 mejores, ¿vale? Bien. Esos son 15 puntos. Podemos conseguirlo poniendo 10 méritos, ¿vale? 10 comunicaciones, 10 proyectos. Proyectos también importantes, ¿vale? Vamos a poner los proyectos que tengan nuestro director de tesis actividades de transferencia, pero sobre todo, como hemos dicho, las publicaciones de impacto. Pero estaría bien que a lo mejor pongamos, pues, siete publicaciones de impacto y, pues, proyectos internacionales donde trabajen que también nos van a dar bastante puntuación, ¿vale? Ahí podemos jugar. Bien, el otro apartado es la capacidad de formación doctoral, que es hasta 10 puntos. Un máximo de 5 méritos por cada categoría, ¿vale? Solo vamos a poder poner 5 méritos otra vez siempre los últimos 5 años, ¿vale? Esa es la norma del 5 Cinco méritos, cinco años. Actividad docente en programa de doctorado, es decir, pues la, eh, lo que haga, lo que ha sido nuestro director de tesis. Tesis defendida, cuántas tesis ha dirigido, ¿vale? Que está dirigiendo actualmente. Actividades de liderazgo, gestión y evaluación de unidad docente. Aquí volvemos a decir un poco lo mismo. Mirar, una persona que lleve ya más, más años, un director de tesis que lleve más años, pues... Obviamente, pues va a tener más actividad docente, va a tener más mmm, actividades de liderazgo, de gestión, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí volvemos un poco a lo mismo. Se está puntuando y normalmente una persona con más años, pues tiene más, más, más puntuación. Que no tiene por qué ser así. Que ahora los jóvenes vienen dándolo todo, ¿vale? Y con muchísimas actividades y podemos conseguir los máximos puntos. Consejo. No repita los méritos, ¿Vale? No podemos repetir los méritos, ahora vemos los de el, nuestro equipo, ¿vale? No se pueden repetir los méritos, hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, hay que decidir bien cuál poner Los, los, los que tengan, mmm, los que se vendan más, digamos, ¿no? Los, ¿Quién sí que ven, se vende más? Pues los Q1, ¿vale? Empieza pronto a recuperar los datos, como ha dicho Javi, esto es imprescindible porque es que nos volvemos locos, como lo dejemos para el último momento, mmm, mal vamos, porque nos empezamos a agobiar, ya empiezan las prisas, no lo hacemos bien, no lo decidimos, entonces, desde que queréis conseguir la FPU y más o menos tengáis claro que vaya a pasar la primera fase, porque eso más o menos podemos saberlo según nuestra nota media, Re, um, empezar a pedir datos, datos, datos, ¿vale? Porque luego el director a lo mejor, pues, está en mil cosas y no te lo ofrece. Pues, que lo pidáis desde el minuto uno. ¿Vale? Y ayudamos al evaluador. Esto es muy importante. Si yo sé que mi revista, como he visto, es Q1, oye, pues, pónselo. Porque que no lo tenga que buscar él, porque se lo estoy facilitando. Entonces, quieras o no una persona que le facilite la venta, pues, te lo va a comprar, ¿vale? Bien. Eh, también, si ponemos, por ejemplo, una tesis que está, ha defendido nuestro director ¿no? con una persona y esa tesis tiene cum o tiene mención internacional, ponla también. Porque mmm, poniéndolo, está viendo el evaluador, oye, pues esta tesis no es una tesis cualquiera, pues tiene cum tiene mención internacional, es decir, que pongamos todo para ayudar al evaluador. Eso es súper importante. Vale, vámonos con el currículum del grupo que son 10 puntos. Ya empezamos un poco a bajar los puntos, pero también son buenos importantes, ¿vale? Estos 10 puntos pues nos pueden dar la victoria, ¿no? Nos puede dar que nos den la el, el FPU. Requisitos del grupo. Siempre son 5, pero tened en cuenta que un, el director ya cuenta como uno. Entonces son 4, 4 doctores. Solo pueden respaldar a una candidatura FPU. Esto también es importante. Si a lo mejor estamos dos en el departamento dos personas candidatas a FPU en el departamento con dos directores diferentes, pues hay que repartirse los cuatro doctores importantes, ¿vale? Entonces ahí pues tenéis que, que ponernos en consenso y decir, oye, pues tú dos y otros dos, pero vamos a, vamos a jugar con eso para que no lo den a los dos, ¿vale? No, no se puede llevar los cuatro doctores, digamos, primero. Eso ya es jugado un poco si tenéis, si tenéis otras personas que están echando la candidatura, ¿vale? De cualquier universidad... ¿Vale? puede ser de cualquier universidad pero siempre de la línea de investigación nuestra eh, participar en un mismo y más de más I, vale con la misma línea de investigación datos necesarios importante por eso lo de recuperar los datos cuanto antes porque es difícil contactar con cuatro personas que están cada una pues haciendo mil cosas más en estos tiempos en el que no nos podemos ni ver porque yo me acuerdo que yo en mi día pues como recopilaba la información pues en el despacho esperando ahora y ahora sentada a que llegara mi directos de tesis, la otra, la otra, claro y ahora no podemos, ahora es correo o llamada. Y si tiene el teléfono móvil, entonces ahora es más difícil todavía. Entonces, desde el minuto uno, eso es lo que decimos mucho y soy muy pesada, lo sé, porque hay que hacerlo. Vale, datos necesarios: DNI, categoría profesional, información sobre sus estudios, tesis y premios, que todo esto está en el currículum, pero muchas veces vemos el currículum y dices, anda, pues nos falta esto, pues hay que volver a pedírselo, pues otra vez esperar. Es decir, tiempo, necesitamos tiempo. ¿A quién elegir? Pues lo mismo, los mismos criterios de, que con el. Director, no tan estricto, porque a lo mejor con el director, ahora vamos a ver, tenemos que ser un poco más, con más picardía, pero aquí pues lo mismo, intentar que, que nos guste su línea, que nos guste lo, el grupo, pero también que tengan buen currículum, ¿no? Que participen, sobre todo eso, que, que se vea que hay unión de grupo de verdad, que participen con frecuencia con tu director de tesis, si no, nos van a contar después la evaluación, como vemos ahora. Vale, currículum vital del grupo, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo se valora el grupo? Pues se valora de cuatro formas. En un primer momento, esto es siempre igual, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Cinco eh, méritos por punto y los cinco últimos años, ¿vale? Proyecto de investigación, 2,5 puntos. El IP, yo os preguntáis, IP, el investigador principal, es que yo me costó saberlo, ¿eh? Parece una tontería y ahora decimos, oh, el, IP, el IP es el investigador principal, ¿vale? Debe ser un miembro del grupo, hasta un máximo de cinco méritos, como he dicho. Vale, el IP debe ser un miembro del grupo porque no vale poner un proyecto y más de maíz y que no esté ninguno del grupo, porque entonces, pues bueno, pues para eso poner de el proyecto de tu pueblo, no, ¿vale? Tiene que ser, el investigador principal debe ser del miembro del grupo. Publicaciones, volvemos a lo mismo, mismos criterios que con el director. Pues vamos a intentar los cinco méritos pues, con los, los que sean Q1, SJR, JCR. ¿Vale? Capacidad formativa. Eh, pues las direcciones de tesis pues, que han llevado a cabo el, el grupo. ¿Vale? Tened en cuenta que no se puede repetir con las del director. Este es que tenéis picardía. No vayáis a poner una dirección de tesis que ya habéis puesto con el director, sino que cambiéis. Otros méritos. Pues actividad de transferencia, contrato de investigación con la empresa. Tened en cuenta que lo importante, lo importante es que el evaluador vea que existe una participación real entre los miembros del grupo y no ponemos pues, publicaciones, proyectos de investigación como ajeno, ¿vale? Que a las malas no hay. Ning... tenemos pocas chichas en el sentido de que hay poco donde colabora, vale. Pongo y relleno, porque siempre no los dejáis vacíos, siempre intentad rellenarlos, ¿vale? Que no tengo una publicación Q1, no pasa nada, que se pone Q2 y se pone Q3, como si no están ingresadas, se ponen nunca porque me dé cosa de no poner una potente, no la dejo de poner, eso siempre, ¿vale? Siempre se rellenan todos los huecos. Consejo, grupo con muchos trabajos comunes, como estaba diciendo, y comenzad pronto a recopilar la información. Esto lo vamos a decir hasta la saciedad, ¿vale? Bien. Pues, ya aquí, que me he enrollado un poco, no sé cómo vamos de tiempo. Y si me van a dejar los compañeros que me van a matar, ¿cómo vamos de tiempo? Genial. Vale, pues, entonces, cinco minutos y les voy a enseñar el, la solicitud, ¿vale? Mirad. Y ya, ya os dejo con Cristina, ¿vale? Aquí está la solicitud que antes he presentado, ¿vale? Es que esto siempre, a mí por lo menos, mmm, cuando me la, porque Cristina... Se la dieron antes que a mí, obviamente, ella lleva más tiempo que yo. Y cuando a mí me enseñaba esto Cristina, pues yo decía, madre mía, no es lo mismo. La verdad es que me ayudó muchísimo. Yo, Cristina, que es mi ángel de la guarda. Entonces, pues mira solicitud, datos básicos. Pues aquí tu, tu nombre, tu DNI, esto ya es lo más básico, ¿no? Título acreditativo del máster, resumen del proyecto. Ahora vamos a lo que, a lo que he estado explicando. La titulación, el acceso a la fase, ¿veis? Esto es un poco así para que os hagáis el cuerpo y no os dé miedo. Programa de doctorado que se, en el que cursa. En este caso, pues el que, por ejemplo, lo que estaban diciendo en el chat, ¿no? Pues en el que nos va la carta esa de preadmisión, que yo también la tengo. Vale, provincia, bueno, esto ya es datos más de la universidad. Vámonos, datos del directo de tesis. ¿Veis? Este es el dato del directo de tesis. Datos de un posible co de tesis, ¿vale? Financiación. Y aquí está lo que he ido explicando, ¿vale? Currículum vitae del solicitante. Aquí está donde nos van a dar los puntos. Titulación académica, lo vamos a poner título. Premios menciones, los vamos a poner. Se puede abrir tantos, tantos premios como queramos, ¿vale? Se pueden añadir en el, en el apartado. ¿Veis? Los máster también se pone el máster y otras titulaciones académicas, sí, lo tenemos. El máster, ponerlo aunque no esté terminado, ¿vale? Se pone, en nuestro caso no estaba terminado y no, lo pusimos. Vale, participación en proyectos, en qué proyecto hemos participado, beca o ayuda disfrutada, se pone todo, ¿vale? Eramos colaboración propia de la universidad, ¿veis? Una, dos, aquí hay un montón. Además, aquí no nos ponen límite, aquí ponemos lo que queramos, aquí nos vendemos a tope. Vale, participación en seminarios, congresos, cursos, ¿veis? ¿eh? Aquí ha participado nuestro compañero, por pues, en Congreso Internacional. Iba fuerte, iba fuerte. Participación en seminarios, ¿veis? Vamos rellenando. Estas son todas las participaciones en seminarios. Ahora llega publicaciones. Pues, una publicación. Yo, por ejemplo, publicaciones no había hecho, pero sí había hecho una reseña de un libro, pues... Oye, pues pongo mi reseña de un libro, que luego a lo mejor para otros baremos no sirve, pero para esto sí. Pues hago una reseña de un libro rápido, lo mando a alguna revista y ya tengo una publicación. Y otros méritos, pues aquí puedo añadir mi idioma y los cursos. ¿Vale? ¿Veis? Ahora está el currículum vital del director del proyecto de tesis, su nombre, la provincia. ¿Veis? Esto, esto, por ejemplo, es importante recopilar, porque después decimos, uy, me falta este dato, me falta lo otro eso es importante, ¿vale? El correo, el código postal, tal, tal, tal, situación en el centro. Todo esto son los datos personales, que es lo que nos va a costar más eh, recopilar toda esa información. Por eso es lo de hacerlo cuanto antes. La formación académica, ¿ves? pues, ahora preguntarle, ¿y cuál es tu licenciatura? A lo mejor sabemos otras cosas, pero que eso, que luego no, no es tan fácil. Por eso esto, esto es lo más importante, pedir los datos ya hacer una foto a esto, imprimirlo, y decir, oye, ¿qué nos piden? Pues todo eso. Bien, mérito de actividades, esto es lo que estábamos hablando, de lo, las publicaciones, ¿vale? ayuda a poner impacto, en este caso, ¿veis? La revista que hemos dicho, otro. ¿No ves? Aquí hay miembro del equipo de investigadores, esto es de un proyecto, los demás son, ¿veis? Son todos eh, publicaciones. Publicaciones, publicaciones. Y aquí, eh, equipo de investigador y proyecto, ¿vale? De 10. Capacidad de formación doctoral del director. Pues aquí, pues, lo que ha coordinado. ¿ven? Todo está quitado por, por los derechos de autor, ¿vale? Bueno, vamos, por, por, por privacidad. ¿vale? Tesis doctoral dirigida. ¿Veis? Aquí, por ejemplo... Eh, sobre el laude, mención internacional, BKFPU, varias publicaciones. ¿Veis? Esto, esto es lo que hay que poner y ayudarle. Aquí es lo de ayudar al evaluador. Con esto lo estamos ayudando, ¿vale? sido está dirigida, seguimos, seguimos. ¿Vale? Las que están dirigiendo actualmente. Todo. Vale, voy un poco más rápido y ya terminamos. Datos del grupo de investigadores. Ya nos vamos a... El investigador, al grupo, ¿vale? A la última parte, a los 10 puntos. Pues datos del grupo, nombre, ¿veis? Ahora, ahora es uno por uno. Nombre, año, investigador, nombre, año, todos sus datos. Claro que esto es tiempo, tiempo, tiempo, ¿vale? Ya proyecto, ¿dónde están los proyectos? Proyecto, proyecto, publicaciones, publicaciones, ¿veis? Todo eso relleno. Para que os hagáis una idea, son páginas, ¿eh? Publicaciones, tesis doctorales dirigidas, ya empezamos con las tesis, tesis. Otros méritos de actividad investigadora del grupo, ¿vale? Estos son otro tipo de actividades. Y resto de documentación. Vale. Bueno, esto ya es la memoria, ¿vale? Ahora lo aplica Cristina, memoria del proyecto. Y, y vale, ya firmamos... Ponemos la fecha y ya se envía, ¿no? Le daríamos a enviar y nos sale este PDF. Y ya, pues, seríamos, pues, un poquito más felices porque ya lo tendríamos hecho todo. Bien, pues, es el proceso de la segunda fase, ¿vale? Y ya con esto, pues, es finalizado. Cristina, te doy paso a ti, ¿no? Dejo de compartir. Sí, sí, perfecto, Carmen, pues genial. No sé si se me escucha bien porque estoy un, con un micrófono provisional, así que en cualquier momento que tenga algún problema de audio, vos ahora mismo me avisáis, ¿vale? A ver, voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, después de, de todo lo que han dicho uy, mis compañeros, si me escucha bien, estoy preocupada por el audio. Sí, sí, Cristina, se te sí, escucha Cristina, perfectamente. Vale. Muy bien, y estoy compartiendo además, ¿no? Bueno, después de todo lo que han dicho mis compañeros, la verdad es que a mí me queda ya muy poquito que decir. Sí quería, pues eso, comenzar, comenzar diciendo que, bueno, hemos visto un montón de, de preguntas por el chat, estamos intentando contestarlas, pero aún así, como ahora va a haber un espacio para preguntas, no hay problema y contestamos a todo, todo, todo lo que sepamos contestar dentro de nuestras limitaciones, por supuesto, pero en resumen, como han dicho mis compañeros, eh, hay que ponerlo todo eh, y nunca está de más nada que pongamos, ¿vale? Es uno de los, de los principales mensajes que queremos transmitir porque como, como muchos de vosotros estáis ahora en esta situación, nosotros también lo hemos estado. Y siempre, pues esa es la, una de las normas, ¿no? Siempre hay que ponerlo todo y que no que nunca se quede nada nada fuera de lo que de lo que hemos hecho, que para eso lo hemos hecho y tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Y también, bueno, comentas que ahora yo voy a explicar una de las partes más con menos puntuación, menos valorada ¿vale? porque como estamos viendo la diapositiva eh, solamente de 100 puntos eh, el proyecto de tesis ocupa 5 puntos por tanto fijaros qué que puntuación tan minúscula cuando realmente es una de las partes más importantes que vamos a desarrollar a lo largo de estos cuatro años de FPU y algo también que es importante comentar porque bueno mmm, no sé, a veces incluso choca un poquito ¿no? Pero aún así, aunque sean solo, solamente cinco puntos, es muy importante, tenemos que estructurarlo muy bien y, por supuesto, hay que, que echarle mucha ganas, mucha ilusión y, y dejarlo muy cerrado porque eh, este proyecto de tesis va a ser aquello en lo que nos basaremos luego de, en los siguientes cuatro años. Por tanto, eso, hay que tener mucha, mucha tranquilidad y mucha precisión en este, en este proceso también. Bueno, eh, antes también de hablar de las distintas estructuras que tiene y algunos tips y consejos que mm, hemos podido dar, por supuesto, seguramente habrá algunos más, pero nosotros, eh, los que nos han servido y, y, bueno, pues queremos compartirlo, explicar que eh, este proyecto de tesis tiene que tener una gran coherencia con las líneas de investigación que nuestro director de tesis tenga. Es decir, si mi director de tesis está investigando sobre… Metodología activa, imaginaros. Nosotros no podemos investigar o no deberíamos hacer un proyecto de tesis sobre, eh, yo qué sé, que no se me ocurre ahora nada, imaginaros, educación para la matemática, imaginaros, ¿no? No tiene coherencia. O, bueno, metodología sí, quizás, bueno, no sé una relación más, más directa, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros plasmemos, la idea que nosotros tengamos en proyecto de tesis, tiene que concordar con lo que nuestro director ha trabajado, si sino ya de por sí, ese proyecto no es coherente. Y eso, es, eso luego se valora mucho. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. Luego, el siguiente, la financiación. Aparte de que no se valora aquí, pero eh, el proyecto de tesis eh, se valora también muy bien que esté eh, relacionado con algún proyecto I más D más grande, más amplio. Entonces, eso también se puntúa de manera muy importante. Es decir, si nuestro director de tesis o, no, o nuestro grupo de investigación eh, tiene un I más D, que nuestro proyecto de tesis eh, o nuestra memoria de tesis esté inscrita en ese proyecto I más D eh, es muy importante y se valora de manera muy sustantiva. Entonces, eso otra, es otro aspecto a tener en cuenta. En la, en la solicitud de la FPU vamos a tener que hacer una memoria, una memoria de este proyecto de tesis en la que aparecerán, como pone aquí en la diapositiva, pues los objetivos que tendrá nuestro, nuestra tesis, nuestra posible tesis, si es que se escribe luego en esta FPU, el planteamiento de la investigación, la metodología, de qué manera vamos a estructurar cada parte del proceso de investigación, cuáles son los objetivos de cada parte de esa estructura y esa fase, muy importante. Y, por supuesto, esta, esta presentación tiene que tener una claridad y un rigor eh, a la hora de tanto la escritura, la elaboración, eh, la estructuración y la, y la bibliografía. Es decir, también es muy importante la bibliografía. Ya Carmen no ha, no ha expuesto anteriormente cuáles son algunas de las de la bases de datos o de los recursos eh, que facilitan ver pues artículo, que por ejemplo, JCR, SJR, o qué libro es eh, pi en la escala superior. Y eso es muy importante también para elaborar la bibliografía y referenciar esa memoria de tesis que vamos a elaborar, ¿vale? Porque cuando nosotros escribimos y redactamos, utilizamos referencias de impacto, no es lo mismo que si utilizamos referencias que no tienen ningún impacto. ¿Ve? Eso es un, un aspecto a tener muy en cuenta. Luego, otra de las partes que también además señalamos, señalamos en amarillo, en subrayado, es la novedad e interés del proyecto. Es decir, a nosotros nos puede encantar eh, un tema de investigación, pero también tenemos que ser realistas y también tenemos que caer en la cuenta de que nuestro tema, dentro de que se puede escribir en esa línea, debe de aportar eh, a la sociedad a la que vivimos y debe de ser de interés eh, social, de interés académico, y eso es algo también muy importante. Fijaros, la calidad de la memoria vale dos puntos, que es lo que estaba explicando hasta hace un momento, ¿no? Pero es que la novedad de interés vale uno. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando nosotros presentamos este proyecto de tesis, debe ir dirigido a eh, una necesidad específica eh, que es actual y que eh, es novedosa. Muy importante. Entonces... Otro aspecto, solamente tienes 2.500 palabras para hacer la memoria de la tesis. Entonces hay que ser eh, claros, concisos y precisos. No podemos enrollarnos, tenemos que ir al grano, tenemos que decir justamente lo que eh, enmarca nuestra tesis, pero además es muy importante y, por supuesto, con rigor, que hemos dicho antes, no pues, referenciando eh, lo que es bibliografía de, de impacto. Eh, ¿Cómo será va estructurar eh, esta memoria de, tres, de tesis? Es muy, muy, muy parecido a lo que podría ser un artículo científico, pero sin mostrar los resultados, porque, claro, los resultados es lo que, lo que intentaremos obtener a lo largo de los cuatro años restantes. Entonces, empezaríamos con una introducción y justificación de la temática. Debemos de ubicar el tema, plantear por qué eh, es interesante de investigar, por qué es necesario de investigar, eh, porque es novedoso y porque es pertinente investigarlo. Eh, también tenemos de ubicarlo y mostrar los antecedentes. Es decir, no solamente decir, vale, este tema es interesante, muy bien, vale, pero ¿por qué mi grupo y mi director tienen que ver con este, con este proyecto? ¿Qué me va a aportar? Es decir, a lo largo de, de los últimos años se han desarrollado proyectos de investigación y ponemos a lo mejor alguno en el que incluso esté participando nuestro director, nuestro grupo de investigación, es por tanto que es un tema de intelectualidad, no sé, estoy diciendo alguna de las, pero es muy importante me, mencionar esa coherencia y esa interrelación que tiene nuestro propósito con lo que nuestro grupo nos puede aportar, eso es muy importante y es muy valorable luego. Entonces hay que, si, si está, por supuesto, hay que ponerlo. Pregunta y objetivos. Pues bueno, ya Y esto es muy común cuando hacemos un proyecto, los generales, una pregunta o dos preguntas generales, y luego los objetivos específicos. Hay que tener mucho cuidado con los objetivos que ponemos, debemos de ser realistas, es decir, no podemos poner objetivos muy generales ni muy ambiciosos, bueno, se pueden, por supuesto, si sí se pueden conseguir, pero tenemos que tener en cuenta que, lo que los objetivos que pongamos luego tenemos que darle respuesta. Entonces hay que ser precisos, muy precisos en, en las preguntas y objetivos de investigación. Metodología. Vale, Esta, la metodología trata también de, de, dos, de dos aspectos principales. Primero, la metodología a la que se enmarca nuestra tesis, pues cualitativa, cuantitativa, con enfoque imaginario, biográfico, narrativo en mi caso, ¿no? Sí, pero puede ser cualquier cualquier tipo de metodología pero no solamente el método que se va a utilizar sino también cómo vamos a organizar las tareas a lo largo de la tesis mucha gente pues, pone incluso un cronograma en el que dice pues este primer año yo voy a que es lo que más o menos hemos hecho en nuestro grupo de investigación, ¿no? El primer año va a ser eh, eh, destinado a buscar una revisión bibliográfica o sistemática de la literatura, en la que eh, también pretendemos tener tanto producción científica sobre revisiones sistemáticas de la literatura. El segundo año, eh, ahí nos adentraremos… Eh, la, eh, bueno, pues en saber sobre todo en qué consiste esta, la metodología de nuestra tesis, además a, empezaremos a entrar en el campo, a hacer entrevistas. Bueno, yo estoy haciéndolo mucho en cuanto a lo que se refiere a a mi tesis, pero por supuesto, si es un cuestionario, pues lo mismo, ¿no? Y también el segundo año, segundo y tercero, mucho de eh, entrada al campo de estudio y. Eh, entrada también a, a lo que son lo, lo, las características epistemológicas y metodológicas de nuestra tesis. Y el cuarto siempre se suele destinar a eh, la redacción de la tesis, que, que luego también tiene su, su tiempo, conlleva su tiempo y su complejidad, por supuesto, pero bueno. Cuando ya hemos pasado todos esos años, la verdad es que nos resulta muy fácil o por lo menos más, más sencillo que, que si lo, si lo miramos a, desde una perspectiva de primer año. Y, eh, pues bueno, todos todo los artículos que ya hayamos enviado, en fin, luego el cuarto año ya se complica un poquito más y ya un poco mezcla entre, acabo los resultados, eh, empiezo a escribir, en fin, todo eso, ¿no? Y las referencias, como he, como he dicho anteriormente, pues sus referencias recientes, de impacto y que tengan que ver con, con lo, aquello que estamos proyectando en nuestra, en nuestra tesis doctoral. Eh, bueno, otra, otra de, otro de los puntos muy importantes, eh, bueno, lo he dicho anteriormente pero lo vuelvo a remarcar, vinculación del director y del grupo de investigación con la temática y también con el programa formativo asociado al proyecto se valorará positivamente el proyecto, incluya, pues, actividades, en fin, todo lo que estaba explicando. Y esto cuesta, eh, cuenta, perdón, en dos puntos. Entonces, es muy importante eh, que se planee que se plane esas 2.500 palabras. Luego también hay muchas preguntas que, bueno, estamos en un grupo de Facebook, ¿no? Y siempre nos salen preguntas como eh, que las la referencias bibliográficas están dentro del proyecto de investigación, salen fuera mirad, yo no me las jugaría es decir, son 2.500 palabras las que hay que poner yo intentaría hacerlo lo más cortito lo más preciso, lo más sustan sustantivo y sustancioso, pero que eh, luego no conlleve a problemas, es decir, si el ministerio te está diciendo 2.500 palabras yo lo pondría todo con la incluso con la referencia la referencia incluida, porque al final ten en cuenta que, que es muy importante, entonces no podemos arriesgarnos. Es verdad que. Alguna gente, bueno, algunas personas que conozco le han preguntado al ministerio, pero en este caso el ministerio es muy ambiguo. Entonces, yo no me la yo no me la jugaría, ¿vale? Entonces, es un consejo porque es verdad que os va, cuando os pongáis a elaborar el proyecto de tesis, os vais a dar cuenta de que eh, son muy pocas palabras para todo lo que hay que poner, ¿no? La verdad es que es muy cortito, pero, pero bueno, es, es algo también común para todos, ¿vale? Tenéis que pensar que todos vaya a tener el mismo espacio. Entonces, pues su o ser sintético y, y bueno y conciso eh, el proyecto de investigación con algunas palabras que muestran vale y luego está la carta aval de tu director en esta carta aval pues tu director habla un poco de, de, de quién eres de tu, de tu trayectoria, si habéis trabajado imaginaros en en becas anteriores, como la beca de investigación, al de iniciación de la investigación, o beca de colaboración, pues eso vuestro vuestro director ya os conoce algo, entonces pues bueno, es un poco que vuestro director hable sobre vosotros avalando que eh bueno, pues vuestra disponibilidad, ¿no?, para hacer ese proyecto de tesis, vuestra competencia, mejor dicho, y también la relación que él tiene para dirigirlo, también muy importante. Esta carta va, ¿vale? eh, cuenta, tenéis, bueno, como ocupa unas 500 palabras en total, y, bueno, también es muy cortita y, y después eso también. Básicamente es lo que os he dicho. Presentación de vos, el director presenta a vosotros mismos como personas competentes para poder hacer ese proyecto de tesis y también se vincula un poco con la línea que vosotros hayáis presentado en cuanto a la línea de investigación del proyecto de tesis. Eh, creo que ya eh, todo lo que lo que pone en esta diapositiva más o menos lo he explicado, es decir, hay que ser eh, realistas, no ambiciosos, es un proyecto de tesis de tres o cuatro años, entonces, por supuesto, tenemos que poner objetivos realistas, con una estructura realista de lo que podemos hacer y eh, también lo que también comentaba anteriormente, son solamente cinco puntos, es muy poquito pero a veces estos cinco puntos marca las diferencias entre una persona que se haya ocurrido su proyecto de tesis y otra persona que no. Entonces, hay que, hay que ser muy, muy, muy perseverantes y muy trabajadores también en este aspecto. ¿vale? Aquí también pongo, eh, bueno, he explicado lo que es el proyecto de tesis. Ahora, eh, aquí pongo otra beca, otra alternativa, si. Eh, por cualquier motivo, bueno, no pues pudi no, no pudiéramos optar a esta a este tipo de beca FPU. Está la beca FPI, que ahora también voy a enviar un enlace, o mis compañeros, si no, por el chat también lo pueden enviar, un enlace en la que eh, trata de manera más específica, pues qué es una beca FPI, que más o menos tiene las mismas características que una beca FPU. Lo único es que eh, el acceso quizás es lo que más la diferencia, porque una beca FPU te la da el ministerio, una beca FPI la da o viene originada por los proyectos de investigación y más de maíz. Y bueno, la, el, no es tan exigente en cuanto a la nota de corte de, de la carrera. Es otro punto que, que pueda ser de interés, ¿no? si acaso no la consiguiéramos por, por ese motivo, la FPU. Y bueno, os, pasaré un, os pasaremos un, un documento en el que explica muy bien, muy bien, muy bien, cuáles son las características de la FPI, pero bueno, también va destinada a la investigación y la docencia también. Se puede, se puede dar luego esa parte práctica docente que tiene la FPU y, y casi luego en lo que él desarrolla es muy parecido. Esta es la beca FPU propia de cada universidad, la Universidad de Granada también tiene una, son menos, es decir, en número son menos y tienes que, que presentar que, que no te han dado la FPU del Ministerio, ¿vale? Es un requisito, tienes que pedir la FPU y si no te la dan para poder optar a, esta, a este concurso también, ¿no?, de FPU, tienes que, tienes que presentar que te han rechazado la FPU del Ministerio. Otras muchas, beca Salvador de Madero y Haga, de Sidero Ochoa, en fin, un montón que ponemos aquí y que podéis consultar porque también puede ser de, de vuestro interés, ¿vale? Hay muchísimas y oye, si una no nos la dan, pues nos pueden dar otras muchas. Y bueno, no quiero extenderme más porque quedan 15 minutitos y lo que sí me gustaría es que, que contestáramos a, a todas las dudas que... Que os surjan, y, y bueno, ya sé que comenzamos con el turno de palabra. Y, y bueno, lo, cualquier duda que tengáis. Carmen es que está hablando, pero no la. Escucha. No, no, porque. <ríe> ¿El micrófono, Carmen? No, Carmen ahora mismo. Bueno. ¿Es con nosotros? Lo mismo no es con nosotros. Claro, lo mismo es con nosotros. No, no es con nosotros, que está... Bien. De hecho, me he puesto nerviosa porque digo, a veces es que no estoy hablando yo. Vale. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Una pues... cosilla. Bueno, primero, dar las gracias, que Dani se ha tenido que ir hace un momento y me quedo yo. Y bueno, yo también he contratado a FPU y quería también dar unos consejillos que, bueno, yo me habría gustado a mí tener esta charla hace dos años, cuando rellené yo mi mi beca, y es sobre todo ahora cuando va a empezar la segunda fase de, del proceso, que es la que es más engorrosa, sobre todo anima a la gente que no se espera que salgan la, todas las normativas y el proceso de, de relleno en la, en la página web del formulario, sino que lo vayan preparando ya. Yo, por ejemplo, claro. fui desarrollando la memoria, contactando con la gente que iba a poner en, el, en, la, en, la, en la memoria para, como grupo de investigación y demás, y cuando ya se abrió el plazo, pues de manera pausada lo fui rellenando. Entonces, sí. un buen consejo también a ese, no esperarse a que salga. Y también la normativa, leerse la, al dedillo, porque es una cosa que nadie, el primero yo, hace. Y es una cosa que se hace de forma muy amena y es bastante útil, porque se ve evidentemente lo que van a puntuar, lo que van a mirar, los requisitos. Uh -huh. Es muy útil. Y sobre todo la primera parte es muy importante, porque cuando sale la resolución de la primera fase, te dan entre 15 días y un mes y medio para rellenarlo todo y habéis visto que no es poco, hay que hacer un proyecto, hay que pedir el currículum vitae, hay que seleccionar qué méritos quiero poner, tengo que hablar con el grupo porque nadie ningún miembro del grupo puede estar avalando otra, otro, otra FPU, entonces con tiempo porque si no se viene todo encima y nunca grabar y metiendo información, guardar pero no grabar, grabar ya no hay vuelta atrás. La verdad es que sí, lo que acabáis de decir bueno, la dos de es muy importante, pero el tema de guardar <risa> es muy desastre, a mí me ha causado muchos dolores de cabeza, porque claro, es cierto que cuando tú lo metes, luego la, la página se caduca, es como que caduca la sesión y todo lo que has llevado poniendo se ha borrado, entonces es que eso para mí fue horroroso, entonces por favor, siempre guardar, ya habrá tiempo de cambiar la versión, pero siempre guardar, porque si no, madre mía. Bueno, eh, si, si os parece. Estoy leyendo, sí, también. Sí. Es que yo creo que más que por el chat, abrir los micrófonos y nos vais diciendo, sí. porque sobre todo, ¿sabéis qué pasa? Que así puede, puede escucharlo todo el mundo. Y bueno, si podemos ayudaros, dentro de que no, no lo vamos a ver todo seguro, pero no, bueno, no. lo que podamos lo que ayudar, por supuesto. ¿vale? Pues Cristina, ¿qué te parece? Que vayas levantando la mano y nosotros para que no todo el mundo active el micro al mismo tiempo. Mira, Ángela. ¿Algo que no me sale el apellido? Castañeda. Castañeda, ahí, pues venga. Hola, bueno, muchísimas gracias por, por dedicar este tiempo a, a darnos todas estas pautas y estas claves que me parecen eh, fundamentales, porque estos, además estos líos burocráticos son, son muy, muy enrevesados. Yo... Eh, bueno, entonces mi pareja tiene una FPU también, entonces él me ha ido un poco adelantando todas estas cosas, me ha recomendado que me lea la convocatoria efectivamente eh, de manera minuciosa. Aún así pues tengo algunas dudillas que quiero plantearos. Eh, no me ha quedado claro cuando habléis de los méritos que se pueden incluir, el máximo de méritos que se pueden incluir en, la, en, en, en el director, sí, está claro, son 10, pero en el grupo... Eh, son cinco por cada investigador, cinco en total. Eh, las tesis son también mérito o mérito entendemos publicaciones, transferencias, etcétera Claro, hay un apartado que, por ejemplo, en el caso del director, publicaciones, ¿no? Méritos de publicación, transferencia, congreso, esos son diez méritos, ¿vale? Pero tesis doctorales del director, cinco. Eh, Proyectos dirigidos del director, cinco. Con respecto al grupo, no tienes que poner mérito de cada miembro, sino tienes cinco publicaciones del grupo entero en general cinco tesis del grupo entero vale en general y lo suyo es que en alguna de esas publicaciones puede no aparecer tu director no pasa nada lo importante es que se vea que publican entre ellos que tienen tesis entre ellos uh -huh. que trabajan juntos eso se puntúa mucho vale vale muchas gracias y una segunda pregunta que ya dejo a mis compañeros que tienen también dudas eh, ha mencionado carmen en algún momento en respecto a los premios y menciones de por tu por tu expediente académico eh, que si hemos quedado no hemos quedado primeros pero tenemos, hemos quedado segundo o no que podemos incluirlo también entonces eso eh, yo es que tuve muy malas si, como... si me ha ido internet y está un rato desconectada perdona nada no te preocupes entonces mi pregunta es a cómo se recupera, por ejemplo, esa información, porque yo eh, tengo un buen expediente, hice una buena una buena carrera, pero tenía un compañero que, que era un fenómeno. Entonces por una décima o algo así eh, se llevó él, se llevó todo lo que yo pedía, es decir, eh, en la de la facultad, eh, se llevó el premio a la universidad, se llevó el de la caja rural, o sea, se lo llevó to él todo, pero... Mm, por lo menos en mi facultad me parece que de segunda o tercera, algo así. Entonces, eso se, ¿cómo se puede recuperar de alguna manera para introducirlo? Es que eso eh, depende de cada facultad, si está en público, porque muchas veces sale la convocatoria, primer, segundo y tercero, y después la quitan por privacidad. Uh -huh. Pues si esa copia la hubieras guardado, ya tienes un justificante. Pero vale. De yo, no sé si forma, ya yo, yo pienso, de todas formas, vosotros cuando estáis en la FPU, bueno, corregime, porque yo ya hace tres o cuatro años a veces estoy desactualizada, pero yo creo que lo que es correcto, no, tú no tienes que adjuntar eh, cada mérito es decir, tú lo pones pero tú no sí. tienes que apuntar el mercado, vale entonces, si tú has quedado la segunda tampoco tienes que tener ese a ver, a no ser que luego te lo pidan, eso vale pero, claro. que, pero que yo creo que hay que ponerlo todo si tú te has quedado la segunda, yo lo pondría por también es un mérito es decir, me parece mm. que tanto mérito es primera como segunda, como, como segunda. tercera entonces, si lo tienes, yo lo pondría Sí, es verdad lo que dice Cristina, no tenéis que juntar ningún documento, solo eh, tu expediente, eh, el proyecto y la, la ¿sí? matrícula del doctorado o la carta de preadmisión. Pero sí que es verdad que si te llaman y te dicen, preséntame certificado, que tú has puesto que tiene aquí un C1 en ruso y no lo tienes, pues eso ya, es con, ya no tú lo te no la juegas. Si no lo tienes, pues no lo no, pones. No. Vale. vale, muchas gracias. Nada. Exacto, lo que dice Wences, que puede que te pida que te lo justifique, entonces ahí ya te has cogido los dedos. Claro, sí. Hay que, Compañero, ponerlo, que sea, hay que ser coherentes, no podemos poner... Pero es cierto que, que bueno, sí... Si, si, no... uh -huh. Compañero, yo os voy a tener que dejar a vosotros, que os dejo a, a, a todos en muy buenas manos, por si tenéis que preguntarme algo. <risa> si hay que preguntarme algo específicamente a mí, ahora es el momento que tengo que desconectarme. Y si no, os dejo con ellos unos cinco minutillos más. Uh -huh. Muchas gracias por, por, por todo, por vernos, por aguantar la hora y media, que no es fácil. Uh -huh. y cualquier duda también tenéis nuestros correos, siempre los dejamos. Así. ¿Vale? Venga, Así, Carmen. No. Os dejo, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora, Carmen. A todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, ya estoy eh. por aquí estoy viendo un montón de preguntas. No sé si es que hay muchas que, que no dan tiempo a responderla, porque cuando ha respondido una, te han preguntado otras cuatro. <risa> Como que queráis, no sé si... Importante, lo del currículum del director, eh, cuando pongáis el cuartil del JCR, SJR, poner el del año de la publicación, no el que venga el último. Si publicó en el 2016, tenéis que poner el del 2016. Exactamente, eso sí es verdad. El año de publicación tenéis que mirarlo en SJR o JCR, porque imaginad, Exacto. la revista luego varía un montón, ¿no? es decir, lo que en 2019-1, imaginad, a lo mejor en 2015 era Q4. Exacto. Era que, ¿no? Otro consejo importante, que aunque en esta convocatoria no se especifique, en otras convocatorias del Ministerio sí, JCR cuenta más que SJR. Mm -hmm. Por pues nada, pero bueno, no lo viene en esta convocatoria, a lo mejor en esta convocatoria no se tiene en cuenta, pero si sí, tenéis que elegir entre un Q1, un JCR y algo por el estilo de SJR, JCR. Os comento también una pregunta que. varias preguntas que han hecho relacionadas con, con, con esto, que es el tema de, la, de las publicaciones. El, si se ponen publicaciones, ¿valen más publicaciones de revistas, de libros, qué se puede hacer con el TFG y el TFM para, para que se publique? Ha habido varias, varias preguntillas que han ido en esa línea. Pues lo del TFE y lo del TFM, lo más rápido es un congreso. Lo más rápido. <risa> si es muy bueno, evidentemente, por una un publicación. Capítulo del libro Q1, ¿no? ya, podemos... <risa> ya que nos ponemos. <risa> ya que nos ponemos. Es <risa> decir, a ver, por supuesto lo que dice Javi, ¿no? Un congreso para tu TFM idea de comunicación. Pero que también los TFM están siempre súper bien. Y al final pone y, y, y además y los que aspiráis a FPU es porque sois personas trabajadoras y os, interés, os interesáis también por el tema de la investigación. Entonces, que no se quede en una comunicación, hay que resaltar el valor que tiene haber hecho un TFG, un TFM. Yo todo, tanto mi TFG como mi TFM, os ha publicado en, una, en un capítulo de libro o en una revista. Porque, pero fijaros, yo al principio cuando entré ni lo pensé, fue como, no, esto no, pues no, oye, tenemos que, que pensarla, decir, sí, sí que vale, para eso está y hay que transferir y sacarla a todo partido. O sea, no, que no solamente es una comunicación, que, que os pongáis, que la mejoréis hay que mejorarlo y, y por supuesto para una revista o para un capítulo de libro. Claro, pero lo más rápido es un congreso porque suelen los tiempos más rápidos que... Que un artículo que te puede llevar un año. Ahora para mérito de solicitar, sí, pero bueno, si no, cuando ya lo la des, hay que sacarle el provecho también a eso. Vale, creo que alguien ha levantado la mano, pero a mí no... eh, Sí, yo. Ah, pues venga, Carlos. Bueno, eh, antes de nada, muchas gracias por eh, esta charla, porque la verdad es que para los que estamos aquí un poco perdidos, que supongo que somos la mayoría, eh, es muy útil. Eh, también creo que tenéis un grupo de Telegram, ¿verdad? Porque me da la sensación de que estas son cosas que le van surgiendo a uno dudas, ¿no? Y digo, ¿hay alguna algún canal para poder haceros preguntas o eso? Porque creo que el grupo este yo sigo publicando tenía en Telegram o algo, ¿no? Sí, pero el grupo de Telegram es más general de todos los, de todos los cursos que hay organizados. Ah, bueno, es que no entiendo mucho. en la primera charla a la que vengo, entonces no sé lo que hacéis bueno, en este... No te preocupes. Eh, eh, lo que sí hay son grupos de Facebook, no sé si lo siguen. Que ahí, pues ahí nosotros tenemos opiniones a favor y opiniones en contra, dentro de Cristina, Carmen y yo, porque lo estuvimos hablando ayer y es verdad que en, en esos grupos es un arma de doble filo. Por un lado te pueden ayudar porque todos tenemos las mismas dudas y cuando le escribimos mil correos al ministerio, pues todos nos podemos ayudar los unos a los otros, pero nos puede crear daño psicológicamente porque estás pendiente al grupo, porque dicen... Claro, porque te dicen, no, si tienes esto no te la van a dar, no, eso no le echéis cuenta porque al final... Es que además se dicen muchas cosas que, hombre, que dentro de, de la buena idea que tenga cada uno, porque siempre se hace por bien, pero es que muchas veces se dicen cosas como muy... Que, sin fundamento, ¿no? Entonces claro. a mí, por ejemplo, yo qué sé, empezaban todos, pues yo es que tengo una bueno, todos, no, algunos, ¿no? A mí no me la dieron ni tenía una estancia en Londres, no sé qué, y yo diciendo, bueno, pues yo no tengo ni una estancia ni en España, ¿qué me van a dar a mí? no? Entonces como que, y al final, bueno, son como falsas contacciones que nos hacemos cuando leemos, hay que tener cuidado, pero bueno, también te ayuda muchísimo, a mí también ayuda muchísimo, solamente eso, que no lo toméis todo súper... Uh, a conciencia porque bueno. porque hace daño <risa> a veces ya veo. bueno yo es que tenía algunas dudillas eh, la primera eh, yo la situación que estoy ahora mismo es que estoy haciendo el máster no uh -huh. y bueno me ha dicho mi tutor porque yo ahora mismo estoy en un me van a dar un contrato creo que esto de garantía juvenil Uh -huh. eh, entonces, eh, según tengo entendido, ya ha pasado la primera fase y estamos en medio de la segunda. Con lo que la idea sería, que supongo que es por lo que me lo ha dicho mi tutor, eh, cuando yo termine este máster, que supongo que será este año, y empezaré la tesis el año que viene, sería ya como en primero de tesis, ya creo que era en septiembre, por ahí, cuando Exacto. yo lo podría pedir, ¿no? Claro, claro. Podrías haberlo pedido este septiembre pasado, porque estás haciendo claro, el máster, claro. pero bueno, no lo sabía, el septiembre que viene, que creo que es bueno, lo que Wenfe no, no ha comentado problema, porque Como estoy con un contrato aún así no me pueden empezar, creo que hasta que yo termine este contrato no puedo empezar con el FPU eh, hombre, vale. pero Si tuviera la FPU, podría rechazar el contrato porque, hombre, no sé la, la característica de tu contrato, pero te convendría más sobre todo por, la, por los años ¿no? claro. Pero eh, según habíais comentado, si tú estás con un contrato y pides la FPU, como la FPU se... Eh, la duración del contrato se modifica para, para que lo tengas como cuando termine el contrato que tiene. Pero, ejemplo, yo que tengo de garantía juvenil, puedo pedir la FPU para cuando me termine este contrato, ¿no? Pero lo que yo decía del contrato es porque si tú tienes otro contrato en las mismas líneas que una FPU, es decir, una formación para el profesorado universitario, entonces lo que hacen es ajustarte. Si tú ya has disfrutado dos años del otro contrato, cuando te incorporas, pues solo te van a dejar dos años. Ah, pero entiendo. si haces un contrato de cualquier cosa... No, yo tengo, el, eh, yo tengo de garantía juvenil, que es una de un proyecto de, de investigación. Entonces eso no va te van a quitar por... ningún año, vas a tener la, el contrato completo. Claro, por eso, por eso. Por si te sirve, Carlos, yo también estaba haciendo la garantía juvenil cuando me dieron el, el contrato FPU y lo único fue que una semana antes o uno cuando me enteré ya que cuando entraba, pues tuve que renunciar al contrato, que claro. estaba el registro, le, le dan los motivos. Y te cuadran los tiempos para que dejes justo ese, ese contrato y empieces la FPU. Pero restarte tiempos cuando son contratos equivalentes. Como vale, otro contrato vale. de investigación para conseguir el doctorado, no de trabajo. Claro, claro. Lo que entiendo es que creía que era contrato en general. No sabía que era justo de... Y después eh, hay una cosa que no me he enterado eh, bien que se me ha pasado cuando estaba eh, eh, mencionando sobre el proyecto de tesis. No sé si he oído mencionar como que había alguna fecha importante específicamente para... La parte del proyecto. Si es que quizás eh, eh, no, no me he enterado bien. No, bueno, fecha importante no, que, que en la segunda fase pues tienes que tenerlo listo. Ah, vale, vale, vale. Que sobre mayo, más o menos, no, antes, marzo, el año pasado, el 15 de marzo, se cerró, pero se congeló por el COVID y se volvió a hablar después más para adelante. Pero para marzo habría que tener el proyecto finalizado. Exacto, marzo entiendo y hay una de las partes ¿no? que parece que es bastante importante que son los 10 puntos de los premios del ministerio eh, pero claro bueno yo no sé si soy el único pero yo de premio del ministerio pues estoy un poco perdido yo tengo bueno algún algún curso alguna beca etcétera no pero premio del ministerio así hay alguna lo eh, bueno es que tampoco os quiero porque supongo que es un tema eh, no bastante extenso pero por ejemplo habéis dicho que ya lo de los premios a la excelencia académica eh, no se dan, porque yo creo que podría optar a, a excelencia académica, pero creo que eso de eso se da ahora mismo a nivel de no sé si de la Junta de Andalucía o... Es decir, según tengo entendido, a lo, a, de, cada, de cada año en un grado al que tiene mejores notas se le da un premio, ¿no? Pero eso no sería del Ministerio, creo. Eso no lo sé. Mira, te voy a... Sí, mira, es que, por ejemplo, en la UGR tanto el Ministerio como acaba de decir, es que no sé si eres de la UGR sí, ¿no? Sí, soy de la UGR. Pues te dan premio mejor expediente también de la Ugr, que es uno concreto y que ese sí que sí que está en vigor y más o menos lo que va cada, vamos, en su año y tiempo. Entonces, míralo porque puede ser interesante. Vale, no te dan lo de lo del ministerio, porque bueno, no es que te lo den, sino que tardan mucho en, en la convocatoria, pero lo de los propios de la universidad sí que los dan. Uh -huh. ¿Y yo? ¿Y yo? Tenía entendido que por cada carrera, no, cada año, como daban en, como en gra cada grado, lo que se llamaba antes la, la cum laude, no, en el grado, el, creo que es premio extraordinario, es de, de premio de excelencia académica o algo así. Exactamente, esos son, premio de excelencia académica UGT. Sí. Ah, ya, ya veo, y eso creo que, bueno, que te lo daban automáticamente, que no hay que pedirlo, ¿no? Que eso no hay sí, una… Hay Yo, sí, sí, sí, hay que pedirlo. Ya no sé si son los que yo te estoy, los que tú me estás diciendo son los mismos que los que yo estoy diciéndote a ti, pero los que yo te estoy diciendo sí que había que pedirlo. Y, y, y perdona, ¿puedes repetir cómo se llama? Premio de excelencia académica como de la UGR? Voy a buscarlo, ¿vale? Para que... Ah, vale, muchas gracias. Ah, no. Yo de tomado también he pasado un enlace sobre premios del ministerio, pero algunos van con retraso y otros, pues, no depende de tu nota, sino es como una competición, competición entre Exacto. comillas. Mejor expediente va a ser. Sí, tiene más pinta. Sí, es mejor expediente. Es que, bueno, creo que es que también como yo ya he terminado la carrera hace muchos años, cambia de nombre ya, cuando yo, pero bueno, creo que sí, es, mejor, es que es mejor expediente, mejor UGIR, ¿vale? Y el año pasado, por ejemplo, salió y decía, este, vamos, salió la resolución el 29 de enero, estoy viendo. Pues, pues ya mismo tiene que salir la del año pasado. <risa> ok, pues era todo, muchas gracias. Nada. Nada, gracias a ti. ¿Todavía estáis por aquí? Sí, te estamos esperando, Dani. <ríe> ya, ya, ya, Hasta que no llego yo y cierro, ¿no? es que tenía otra, otra reunión, que esto eh, no da Nada. tiempo. Ahora trabajamos el doble, como estamos, podemos estar en varios sitios a la vez. Pues sí. <ríe> bueno, dejo con las preguntas que veo que tenéis lío. ¿Proporción de méritos de cada tipo? Ah, vale. Hombre, que dice si priorizar congresos o publicaciones. Como tiene muchas cosas. ¿Cuál es tu opinión, Cristina, como veterana? Eh, bueno... La verdad, yo tengo que decir y, y quiero decirlo porque para pa animar a las personas de que yo no tenía ninguna publicación, la verdad, por eso digo que no, y bueno, me dieron la FPU, a veces también tenéis que pensar que, a ver, yo tenía congresos, tenía, vale, eso sí, ¿no? Pero no publicaciones de artículos, pero tenéis que pensar que cuando yo, por ejemplo, yo pedí la FPU, yo estaba en el máster entonces estaba iniciando, me era bastante... Raro que alguien, aunque hay, hay gente que las tiene porque está súper volcada desde la carrera, pero lo normal es que tampoco cuentes con muchos artículos ni con capítulos de libro ni nada, porque acabas mm. de comenzar, ¿vale? Pero Entonces, se refiere al director, Cristina. Pues, ah, del director, vale, perdón, pues, me parecía que eran, éramos nosotros. Entonces, <risa> bueno, ya hablando de eso, no os asustéis porque es que yo me asustaba mucho. Yo conocía gente y me decía, pues tengo tantos artículos, tantos, y, y yo no tenía nada ¿no? ellos, por eso siempre pensaba que no me le iba a nada tenía cositas pero de muy poca escala y luego pues eso, también tenéis que ser conscientes de que es muy poco tiempo el que llevamos casi todo iniciando entonces casi que nunca vamos a, a superar. Y en cuanto a lo, en cuanto al director, yo pienso que siempre mejor poner un artículo imaginar a JCR que una comunicación en un congreso. Yo opino igual. Pero bueno, eso ya, eso ya es un poco peligroso también decir respuestas categóricas en este sentido, porque luego los que lo evalúan tienen sus criterios y ahí tampoco podemos nosotros hablar mucho. ¿no? Pero de todos modos en la convocatoria, creo recordar, la voy a abrir ahora mismo mientras hablamos, creo que pone explícitamente, especialmente, al artículo de impacto, pero lo voy a mirar ahora mismo mientras hablamos. Sí, siempre suelen ese artículo de impacto, porque al final es mucho más valioso para en cualquier baremo luego, ¿no? Un artículo de impacto que una convocatoria. Sí, en verdad. En relación sí, sí. a eso, yo creo que lo, lo más práctico es poner siempre la publicación en revistas sí, sí. de impacto y, y los proyectos de investigación, es muy importante también que lo reseñáis. Sí, sí. Muchas veces no es muy importante. Yo no sé si específicamente eh, la convocatoria pone, pone algo, pero normalmente en todas las convocatorias, yo cuando aconsejo a, a la gente que pone siempre publicaciones de impacto, proyectos, y es muy importante in, incluir la capacidad formativa del grupo. Es decir, cuántas tesis doctorales dirige si ha dirigido una, dos tesis doctorales, y si no tiene muchas tesis, poner, por ejemplo, podéis poner eh, los TFM o lo que sea, ¿vale? O participación en máster o lo que sea. Pero enfocar en esos tres pequeños apartados, en publicaciones de impacto, en proyectos de investigación, es decir, capacidad para obtener dinero y después la capacidad formativa, es decir, participación del profesor en máster, en la escuela de posgrado, en TFM y sobre todo, evidentemente, en tesis doctorales, ¿vale? Es decir los tres grandes bloques. Y la orden lo pone, ¿eh? En especial las publicaciones en revistas de máximo impacto o libros de investigación de prestigio. Especifica uh -huh. que es más importante. ¿Sí? Hay alguien que ha preguntado sobre los sexenios. Antes, cuando tenías ya los cuatro sexenios, te daban la máxima puntuación, pero ya no. ¿vale? Entonces yo el año pasado tuve la misma duda y pregunté al ministerio. Dije, mira, es que mi tutor tiene tantos sexenios. Y dice, bueno, puedes ponerlo como uno de esos 10 méritos de publicación. Y yo lo, yo lo puse, yo lo añadí. El primer mérito tantos secciones de investigación y ya después las publicaciones, pero Sobre las publicaciones de alumnos yo por ejemplo si sí tenía varias de alumnos de doctorando que piden el contrato yo sí es verdad que tenía varios, varias publicaciones y me las, me las valoraron como si casi ni las tuviera o sea que tampoco obsesionarse con tener publicación no tenerla yo tenía de hecho dos papers que eran Q2 que tampoco era gran cosa pero tampoco se le puede pedir más a una persona que está en esos niveles ah. y dos congresos internacionales y me valoraron igual que una persona que no tenía nada Sí, claro, claro. Luego cuenta bastante poco y además lo que ha dicho, lo que ha dicho el compañero, que es que en esos niveles y a mí me gusta mucho remarcarlo, es que es muy, muy difícil que tenga un gran currículum. Entonces es importante también indicar eso, porque, porque luego nos no desanimamos mucho en este proceso de espera, es de decir, bueno es que no tengo nada, bueno, es que estamos en eso, no, estamos formándonos. Ya es que, estamos, pandemia, que estamos, estamos empezando. La... Bueno, perdón, que llevo un ratillo con la mano levantada, no sé si ah. es que no, no la habéis visto. No. Bueno, que lo primero, bueno, agradeceros muchísimo esta charla que a mí personalmente me ha ayudado un montón y quería hacernos, hacer una preguntilla respecto al tema que habéis comentado de las cartas de transmisión, bueno, no sé si la habéis comentado o ha sido por el chat. Eh, yo, por ejemplo, actualmente estoy haciendo un máster aquí en OBR. Y ya empecé a, um, o sea, ya eché a la SPU, que además justo acabo de, de meterme, he visto que ha cambiado el estado, que es otra, también, otra pregunta que os iba a, a preguntar, porque justo he visto que ha sido esta mañana, y no sé si, exactamente qué significa que pone propuesta preselección. Pues yo creo que es buena noticia, pero... Bueno, pero tampoco... <risa> pero tampoco <risa> un como, poco Nada, nada, tú no te fijes... <risa> Ni lo que digan los grupos de Facebook, ¿eh? Que... No, no, no. El grupo de WhatsApp, de hecho, lo tengo sin abrir, con 700 mensajes. Ahí está. Bueno, preguntaros sobre el tema de la carta de transmisión. Eh, ¿Debería pedirla? ¿No? En el caso de la UGR, el año pasado, solo te la daban cuando salía la primera fase. Sale la primera fase, envías la resolución en la que tú sales y ya te la, te la, te la firman, te la escriben, te la dan, vamos. Pero, o sea, la tengo que solicitar. Una vez que acabe la primera fase, yo la Yo la tuve que solicitar, sí. Sí, sí, sí, vale, Vale, de acuerdo. Bueno, no, muchísimas gracias. Suerte, gracias, también a ti. Pues entonces ya está el cae, ¿eh? <risa> están cambiando. Además de Alejandra, hay otras dos, hay dos personas que están con la mano levantada. Si le dais al chat arriba, a la derecha se ve. Vale. Ah, vale, es que no soy no bien. Tenemos... A Noelia. No, no, Natalia, perdón, Natalia. Hola, sí, sí, soy Natalia. Eh, quería hacer una pregunta que ya habéis comentado un poco por el chat, pero es sobre el grupo, el que pone, como grupo, yo por ejemplo estoy en un grupo que está mi, mi director de tesis, luego somos cuatro estudiantes de doctorado y hay otro que es, es técnico, pero que tiene, es doctor. Entonces, cuando poníais lo de los cuatro doctores, ¿pueden ser doctores de otros sitios y que yo los incluya en, en mi contrato de FPU o no? Sí, yo creo que sí. Se puede. Sí, también lo que tiene que tener es vinculación. Vale. Y que esté, la, o esté en la misma temática, o esté en el mismo grupo, o publiquen juntos, o tengan tesis juntos, que se vale. vea que colabora. Vale. vale, pues ya está. Muchísimas gracias por la presentación. Nada. Gracias a ti, suerte. ¿Alguien me tenía levantado, no? Antonio Javier Pérez. Sí, bueno, lo primero es agradeceros la presentación que me ha sido muy útil. Y bueno, la pregunta estaba relacionada con, con la parte del currículum de, de la persona solicitante. En este caso me gustaría preguntar si, si es relevante o, o cuenta de alguna forma eh, la experiencia laboral en temas relacionados con la, con la tesis laboral. Con la tesis laboral, perdón, con la tesis doctoral. Gracias. Bueno, pues Cristina, tuyo. Yo pienso, a ver, yo pienso que eso que me acaba de comentar, después de, de incluirlo eh, en cualquier apartado, porque cualquier evaluador, por ejemplo, que, que vea que tú has trabajado en la misma temática que tu tesis, es algo valorable. Eh, si has tenido un contrato o beca, si eh, eso es a lo que te refieres, ¿has tenido algún contrato o beca, algún contrato de formación o algo similar? Bueno, en concreto, eh, la de iniciación de investigación, pero no me refería a eso, sino que… He estado trabajando en una empresa privada durante los meses de verano en varios años. ¿Pero es contrato de formación que... que... o algo así o no es así? No... no, no, no. Es una empresa privada, no un contrato de formación, sino un contrato normal de, de estudiante, vaya, en una empresa. La verdad es que yo, yo no me he visto en esa situación. Entonces, ante ese tipo de cosas, mejor pregunto al, al ministerio, ¿vale? Porque vaya a ser que te digamos algo que no... Que claro, no y aún nada. así, sí. si no la respuesta no te aclara, ponlo. Porque Pero por ponerlo que... no vas a perder nada. Entonces, vale. o sea, debería de ponerlo porque claro es importante al fin y al cabo es un contrato bueno de formación bueno. o de trabajo de tu tesis entonces. en otros méritos pues pone he trabajado tantos meses aquí en esta línea que es la misma línea que, que mi tesis o lo que sea perfecto muchísimas gracias a ver Irene Beatriz preguntaba perdón, ¿qué es lo que has comentado ¿Estaba el salud? Ah, sí. Bueno, le ha cambiado el estado a, a la compañera, pero bueno, eso ya no se sabe. Y otra cosa, que no sé si lo hemos dicho, pero que hay que poner las cosas muy fáciles al evaluador. Aunque él lo va a volver a mirar porque es el evaluador, pero cuando ve algo que está muy claro, que está muy organizado, que el proyecto tiene coherencia, que no le ha hecho falta leerse tres veces, tres veces un artículo y un párrafo para enterarse de qué pone, pues, evalúa distinto. Sí. Exactamente, hay que facilitarle mucho la redacción, por ejemplo, Javi, que nos enseñó hace poco su, su proyecto, la verdad es verdad que lo hizo fenomenal, porque es verdad que explicó todos los puntos, tal cual habéis visto en el, en el PowerPoint, pues es producto de, de cómo lo estructuró Javi, por eso es muy importante que volváis a ver el vídeo si queréis cuando hagáis el proyecto, porque lo hizo de una manera muy clara y luego le dieron la máxima puntuación, porque lo hizo súper bien, súper bien. Entonces es muy importante seguir esa estructura porque luego podéis ganar mucho, muchos puntos dentro de que cuenta poquito en ese en esa línea, ¿no? en ese aspecto. De hecho también se pueden utilizar cronogramas y, y figuras. Sí. Sí, sí, sí. Yo le pregunté al ministerio por si las palabras contaban y como eran ambiguas en ese sentido, pues al final yo me tuve que poner a contar las palabras que incluí, incluí en, cada, en cada imagen para que no me, no me restaran, pero que son bastante útiles. Son sí, yo, yo, yo incluí también un cronograma. Porque ayuda, porque al final lo que tenemos que hacer es eso, facilitarle al, eva al evaluador, que cuando lo lea diga, ah, mira, lo tiene muy organizado, muy pensado. Y, y, y que se vea siempre que, que está respaldado en el currículum, que es la misma línea, en tu proyecto y en la carta de tu director, que se mencione. ¿sí? Es pertinente esta investigación porque va en nuestra línea, porque va en nuestro proyecto, porque aúna varias líneas. Estoy leyendo las preguntas. Bueno, eso ya lo que nos escribe no pues sí. Eso ya es muy relativo, ¿no? De, de, qué, de qué persona te lo evalúe. De... Claro. Si te conceden la FPU, ¿se podría rechazar por X motivo o tienes como algún contrato de permanencia? No, tú puedes rechazarlo como si quieras decir, pues ya no lo quiero hacer más, ¿no? O sea, en un contrato como otro cualquiera, ¿no? Que yo, vamos, que yo sea conocedora, ¿no? Ahora aquí otra pregunta. Dice, eh, dice ¿qué es más importante? ¿Que el proyecto esté relacionado con el programa de doctorado o con el área solicitada? En mi caso, programa y área son diferentes. Programa de biomedicina, área de ciencia de la educación. Hombre, yo no sabría responderte aquí. <risa> Pero lo que sí que esté relacionado con tu director de tesis o con el grupo. Porque supongo que irá en la línea de lo que él hace. Ese, ese fue mi caso, el, el de que fueran dos áreas distintas. Y lo del programa de doctorado es una cosa que no miran en absoluto. Lo único que miran es la línea de tu director y la línea de tu proyecto. Bien, Esto, luego tú puedes cambiarte de departamento porque te asignan automáticamente a la del, a la del director y del programa en el que estás haciéndolo. Pero si estamos orientados a otro, porque por ejemplo a lo mejor tienes dos directores, Bien. pues tienes que solicitar luego la universidad. Del ministerio no miran nada de los programas. Te pregunta Antonio Molina una cosa que me pasó a mí, entonces te voy a contar mi experiencia. Yo tuve el proyecto, no lo tuve que cambiar, aunque también te puedo decir que conozco a gente que lo ha cambiado porque luego tienes que presentar el primer año, durante el primer año tienes que presentar tu memoria con otro proyecto como ya más concreto del de, más concreto a lo que se refiere el doctorado, ¿no? Por estar está la FPU, que es un proyecto de tesis, y cada vez se supone que igual que el que presenta el doctorado, pero imagínate que como eso tarda unos meses más, luego quieres darle otra perspectiva. Pues te lo tiene que aprobar la comisión de tu doctorado y de tu línea, ¿vale? En un, en un acto que ahora salía online, supongo, pero que yo lo hice presencial. Y bueno, yo ahí no cambié nada, pero yo a lo largo de estos cuatro años, y entonces a lo largo de estos cuatro años tú tienes que cambiar las cosas ligeramente, sí se puede cambiar, pero tienes que pedir la autorización por eso a, a la comisión. Y yo, por ejemplo, mmm, no tuve que hacer eso, pero sí tuve que cambiar ligeramente el título de mi tesis, entonces, pues bueno, mando una solicitud pidiendo el cambio, los motivos, y si a ligeramente y son cositas muy puntuales, no hay problema, lo suelen, lo suelen aprobar sin ningún tipo de problema. Hmm. Preguntas también alguien aquí acerca de la paga. Eh, sí, Antonio, eh, perdón, eh, me ha dicho. Eh, sí, tienes que solicitarlo siempre a tu programa. Siempre hay que solicitar esos pequeños cambios, aunque sean ligeros, porque además, cuando son cambios muy breves, muy ligeros, muy poco o, que pues cambia un poco lo que es el proyecto, te lo van a aceptar casi seguro, ¿no? Pero eso ya es algo que yo no, no puedo decir que tampoco. Pues hay alguien también, María Pedrosa, que pregunta sobre las pagas extras. ¿Dónde puedo ver cuánto se supone que es la paga extra? Eh, yo no entiendo tampoco mucho, porque la, hay universidades que te la prorratean en los 12 meses. Yeah, yeah. Y yo entiendo que la paga extra es pues el mismo sueldo dos veces, ¿no? Pero no, no lo sé. Lo vayan a ¿eh? no no. pero bueno, no lo prorretean. Lo que es que no, a las pagas no la prorretean, entonces ganamos un poquito más cada mes. Eso es, que a mí me parece mejor, la verdad, pero bueno, es algo ya más personal. Perdona, vaya a compartir que dice ese tipo cada vez más. Pues eso tenemos que hablarlo porque tenemos que ver los datos que no estén. Claro, pero Javi, como es? como es de tu solicitud, porque es la más reciente, pues bueno, en tu correo ya que te lo pidan, ¿no? Y, uh -huh. y, vale, y, perfecto. perfecto. Para que sea más privado. Perfecto, por ahí lo he puesto también en el correo. Pone otra vez? ¿Hay alguna duda más? No sé exactamente. Creo que ya no hay más manos levantadas, ¿no? Yo, bueno, aquí, pero creo que Antonio Javier ya ha respondido lo que pasa. Ah, que. Ya lo hemos respondido. Bueno, pues, si no tenéis ninguna duda más o si os otras. otra, lo que no, es que no puedo. Tener... El contrato de garantía juvenil. Mira, pues, Wences tenía el contrato, ¿no? Creo. Sí, exactamente. sí pero a mí me lo dieron justo de... después, fue al mes. Ah. Si mal no recuerdo, porque lo de la Icaro sí lo puse, en la, en la parte de los méritos del doctorando, hay una cosa que son como otros méritos. O, sí, otros méritos. Pues yo creo que lo puse ahí. Tú, tú también tuviste algo de eso, ¿no, Cristina? Yo tuve una beca Icaro y la puse, bueno, era laboral más bien, ¿no? Bueno, estuve también interna, pero la laboral la puse también como beca. Entonces no. Bien. Pues en otros méritos. Lo que no cuele en la rejilla a otros méritos. Exacto. Sí, incluso como beca puede contar, porque como eso tiene un proceso de selección y va en función de la también, nota. También. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que, había, que ya es suficiente, ¿no? más o menos a las dudas. La verdad está, está muy bien y lo importante, como digo siempre, es que los que, lo que están aquí en el curso como, como alumnos, lunes, por lo menos vayáis con las dudas resueltas. Que muy, muchas veces es muy difícil encontrar respuestas dentro de la universidad, tantas preguntas que, que nos surgen en el día a día. Oye, pues eh, Javier, Cristina, Carmen, muchísimas gracias. Otra vez, como siempre. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Ya sois unos clásicos, soy unos clásicos de, del mentoring. Yeah. Está muy bien, además, que, que, que siempre los... Nos ayudamos entre, entre compañeros, que pues es sí. lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, pues bueno. Muchísimas gracias y, y nos vemos. Un saludo también a todos los que habéis participado como alumnos. Un abrazo. a hasta, hasta, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.